para llegar aquí eh, y empiezo agradeciendo a, al profesor jorge castañeda que él también ha sorteado pues las dificultades buro, dificultades burocráticas diversas para que yo pudiera estar yo hoy aquí agradecer también al instituto mora la invitación las facilidades que, que ha dado para la realización de este acto eh, cuyo cuya realización me ha permitido eh, por cuarta vez eh, visitar académicamente la República Mexicana. Esto es mi actividad académica, creo que número 10, en estas dos últimas semanas, que se iniciaron en la Universidad Autónoma de Chiapas y que ya a partir de mañana pues continuará en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de, de Hidalgo. Pues de lo que vamos a hablar aquí, de lo que hemos estado hablando, a veces pues, a través de conferencias mías y, e, y otras veces pues, a través de eventos más colectivos, como el de hoy o como la primera jornada historiográfica de Historia y Debate que hemos realizado el lunes, día 1, en la Biblioteca Nacional, en Bibliográficas de, de, de la UNAM. Bueno, entro ya en materia. El título ha sido elegido y ha sido, digamos, Definido por, por el profesor eh, Castañeda, Manifiesto de Historia-Debate y, y la vinculación internacional de la labor del historiador, y yo de una manera disciplinada voy a adaptarme a ese, a ese título. Eh, empezando por la segunda parte de, de esta frase, ¿no? Y la vinculación internacional de la labor del historiador. Eh, las relaciones académicas internacionales en lo que nos afecta a nosotros y en lo que se afecta en general el intercambio académico entre universidades y países ha cambiado radicalmente desde los años 90. No todo el mundo se ha dado cuenta. Nosotros sí, entre otras cosas, porque somos eh, un sujeto activo de, de ese cambio. Creo que tenemos una idea más clara de lo que está pasando en el mundo. Bueno, eso lo tenemos casi todos, ¿no? Estamos en un proceso... ...de globalización eh, o de globalizaciones galopantes... ...pero muy pocos se han parado a pensar cómo esto está afectando... ...a, a las relaciones eh, académicas en los en el interior de, de los estados... ...y sobre todo entre los estados y, y entre los continentes. Nosotros sí, porque somos fruto de esos cambios. ¿no? Eh, tradicionalmente en el siglo, en el siglo XX... Y, por supuesto, en el siglo XIX, en la medida que, que había intercambio académico a finales del siglo XIX, mucho más reducido de lo que hoy conocemos. También hoy es mucho mayor ese intercambio, por el efecto de la globalización, de lo que todo lo que hemos vivido en este sentido en el siglo pasado. Pero decía que antes, lo que era habitual, eh, por parte de académicos latinoamericanos, y yo os diría que también lo que era habitual en España respecto al resto de Europa y de, de lo que antes se llamaba el primer mundo, era acudir a formarse a importantes universidades de, de Europa y de, y de la parte anglosajona de, de, América, de la América del Norte. Y después el intercambio consistía fundamentalmente pues que académicos de, de, de Europa y... Y, y de los Estados Unidos de América, pues pues pues eran, eran, somos todavía, espero que por mucho tiempo, yo no estoy en contra de este de este tipo de intercambio, de otras cosas, porque soy beneficiario de él, pero creo que corresponde a otra época, no lo, lo explicaré más, más en detalle. Entonces era signo, y es signo de excelencia académica que que un investigador, que un profesor de una universidad europea, de una universidad pues, norteamericana, pues sea, pues pueda, pues, como en mi caso, impartir pues, una, una conferencia o, o dictar un curso, un seminario, en una universidad latinoamericana. Este tipo de intercambio eh, tenía un carácter unilateral, ha sido muy beneficioso porque ha permitido... Eh, eh, por, por la ley de vasos comunicantes, diríamos, eh, elevar el nivel académico de, de nuestras universidades, no me refiero solo a América Latina, también me refiero a las universidades españolas, respecto al centro y al, y al norte de Europa, y, y, y al mismo tiempo, pues, pues, pues ha permitido eh, que, que, que nuestras respectivas académicas academias salieran del, del, marco, eh, del marco nacional, ¿no?, conocieran pues lo que, lo que se mueve en el mundo, en, en nuestras disciplinas respectivas. Hoy pienso que ya, ya eh, eso debería estar superado, algunos despistados todavía creen que estamos en el, eh, pues eso, en el siglo en el siglo pasado, estamos ya en el siglo XXI, en plena globalización, y hoy el, el intercambio bilateral no solo es posible, sino que es necesario. Hoy ya se puede hacer al doctorado en por lo menos en, en España desde hace mucho tiempo ya, respecto a Francia, Inglaterra o Alemania, etcétera pero también en América Latina y en México ya ya, se, ya salen buenos doctores de una serie de universidades públicas, como, como bien sabemos, entre otras cosas porque los que se formaron en Europa o en Estados Unidos pues ya son grandes y ya, y ya ellos mismos tienen discípulos y ya y además han pasado por esa fase imprescindible de, de rearraigarse eh, con, con, con, en, su propio, en su propio país y beneficiarse del efecto vivificador de, de las historias eh, respectivas de nuestros, de nuestros países, Contra, contrarrestando, por lo tanto, el efecto de desarraigo que esa, esa, esa, ese intercambio desigual ¿eh? esa, esa, esa marcha, que, que, que fue un fenómeno muy general en los 60, en los 70, en los 80, de, de jóvenes académicos a formarse en el extranjero, que tenía como efecto negativo el desarraigo de, de la propia realidad. Por lo tanto, hoy, hoy ya yo sigo aconsejando a, a, mis, a mis alumnos que, que se, pues, según los casos, pues, que hagan el doctorado pues, en la universidad donde yo estoy o que en otros casos pues. Más bien tendencia a organizar nuestra tendencia — no bueno, la mía es organizar doctorados de doble dirección. ¿no? de doble dirección ya de la universidad en la que estamos más más pues, pues otra institución etcétera buscando adaptarnos esto al mundo al mundo al mundo al mundo actual pero todavía sigue siendo importante eso pero lo nuevo es el intercambio igual que es posible y es y es necesario me decían mmm, que la UNAM va a tener una casa una casa propia de estudios en Madrid ¿no? lo cual mmm, me parece pues un signo de los tiempos ¿no? un signo muy positivo de los tiempos pero claro, después pues resulta que profundizando eh, era más bien para impartir pues qué historia de México, historia de América Latina claro. y no se trata de eso se trata de, como hacemos en Historia de Debate de que el historiador latinoamericano tiene que aportar no solo en los temas específicos sino en la problemática general de nuestra disciplina en el mundo esa es la experiencia que ofrece Historia de Debate digamos como signo de estos tiempos donde hay aspectos negativos de esta, de la globalización que vivimos y aspectos positivos que hacen realidad este, este intercambio igual que no tiene el Parangón, es una cosa que en el pasado nunca fue posible, entre universidades eh, latinoamericanas y universidades europeas o, o norteamericanas. ¿no? Claro, no todo el mundo está de acuerdo con esto, yo hablo de lo nuevo y por donde creo que debemos ir, predicando con el ejemplo. Historia de Abate es una red latina que se apoya en, en, en, en las universidades españolas, en las universidades latinoamericanas y en la parte latina de las universidades eh, norteamericanas. ¿no? Y nos encontramos con unas resistencias que son las resistencias que existen para que toda la historiografía internacional se beneficie de, en condiciones de intercambio igual de los aportes de, de las universidades latinoamericanas. Y son, en lo que toca a, a, las, a España o a Europa, pues una mentalidad que yo llamaría de metrópoli, ¿no? Y que otros más críticos pues llaman colonial. Yo me parece que no está en la intención de los colegas que nos dicen y que me dicen a mí que por qué... De, tengo tanto interés o tenemos tanto interés en la participación de historiadores latinoamericanos en los congresos de historia de debate, etcétera, si no tienen nada nuevo que aportar o lo digo con toda sinceridad porque en los pasillos que es donde se dicen las cosas que realmente se siente, es así como se dice por lo tanto esa mentalidad de, de metrópoli que, que, que una parte de, de, la, de nuestra academia española pues de una manera consciente o inconsciente, pues pues eh, siente y, y actúa de una manera en todo caso menos grave que, que por ejemplo la, la academia francesa ¿no? y, u, u otras, ¿eh? lo digo en, en defensa nuestra, pero vamos, en todo caso soy autocrítico en ese sentido... Y, ...y después eh, existe otra mentalidad de resistencia a este intercambio igual académico... ...que hoy Internet hace posible, porque es que también necesitamos un nuevo medio de comunicación... ...para que esto fuera posible y no, lo, y no los medios convencionales... ...es la mentalidad que yo llamaría dependencia, dependiente, que existe en el mundo académico latinoamericano... ...lo que vosotros llamáis malinchismo. Por lo tanto, dicho esto, cumplo con mi obligación de poneros el espejo, es decir, yo vengo aquí como un académico europeo pero yo os pongo el espejo para que vosotros veáis eh, lo que somos nosotros por la parte de atrás y lo que sois vosotros por la parte de delante quiero que me entendáis dije ya que el intercambio igual hoy es posible no es ninguna utopía entre la academia latinoamericana y la academia europea y norteamericana hay muchos colegas en Europa y en ...y en Norteamérica, yo hablo más de Europa, y dentro de Europa, más de España... ...que estamos interesados en este equilibrio igual. Entre otras cosas es muy sencillo, porque la, la Academia Española... ...y concretamente la historiografía española fue también muy dependiente... ...de, de las historiografías de países más poderosos en, en, en términos de, de, de política... ...de economía y de cultura, ¿no? Porque claro, la relación... Económica y política que existe entre los países, pues tiene su reflejo, se quiera o no, eh, en el ámbito de las relaciones académicas, en el ámbito de las relaciones historio historiográficas. Pues bien, eh, lo nuevo, eh, en cuanto a posibilidad real de ese intercambio igual, relativo siempre, relativo, porque claro, eh, tampoco vamos aquí ahora a, a, a negar que que las universidades europeas pues tienen una, una tradición, un desarrollo que es lo que podemos aportar y, y, y después claro en contrapartida beneficiarnos de, de, propio, de vuestra propia tradición, de vuestro propio desarrollo y de una relación muy íntima que existe entre historia que se hace e historia que se escribe en América donde hoy pues la historia pues como ha pasado en otros momentos pues por, por Europa, hoy pasa... Eh, ...pues por América Latina en gran medida también... ...por lo tanto existe en, entre los historiadores... ...que somos sensibles a la historia que vivimos... ...una gran expectativa... ...porque sabemos que aquí pueden nacer... ...y están naciendo ya aunque sean embrión... Eh, ...pues alternativas históricas al mundo, al mundo que vivimos... ...por lo tanto cada uno aporta lo que puede aportar... ...y, y no es poco la, la, la aportación... ...de las historiografías latinoamericanas... ...de la historiografía mexicana... Que, ...que están dando, que pueden dar a, a, a una nueva a la nueva historiografía, que, eh, que se adapta, en fin, a aquella parte de nuestra academia... ...que se adapta más a las nuevas necesidades históricas e historiográficas del siglo, del siglo XXI. Decía que eso es posible gracias a la globalización, su parte positiva, que es la revolución de las comunicaciones... ...que permite la organización de grandes tendencias historiográficas en un tiempo récord... ...que es el caso de, de Historia y Debate... Y que, ...y que explica también que lo, que lo que fue centro puede ser periferia... ...y lo que fue periferia puede ser centro... ...perturba todo, a todo, vamos, empleando una palabra... ...una, una palabra que se ha literalmente al castellano. ¿no? De hecho, Historia de Debate pensamos que como red académica... ...como movimiento historiográfico es una experiencia muy de vanguardia... ...que tiene su centro en, en la academia, en la nueva latinidad historiográfica... ...a la que me refería antes, apoyada, que es transatlántica apoyada en Europa... ...y, y América del Norte, del centro y, y, y, y, y del sur, y, y la academia francófona y anglófona... ...en ese sentido es periférica respecto a nuestra experiencia. Lo cual no quiere decir que no, nosotros o pongamos resistencia alguna a, a recibir iniciativas que puedan que, que están surgiendo pues, de la historiografía norteamericana o en el futuro que puedan surgir de, de, de otras historiografías europeas menos representadas en, en nuestra red académica internacional. Bien, historia de debate no va, no voy a explicar qué es, porque. Si, me quedo, si, si lo hago de una manera muy prolija, pues me quedo ahí, doy por hecho que, que muchos ya conocéis, sino en nuestra página web wwwh debatecom tenéis ahí miles y miles de páginas, no os asustaros porque está muy bien ordenado de, de información sobre, mm, sobre una, una red académica que, que ha devenido eh, eh, movimiento historiográfico y, y que ahora cumple... Eh, su décimo aniversario. Eh, esto se ha iniciado, este, este fenómeno académico... ...creo que de características únicas... ...en el ámbito académico latino y no latino también. Se ha iniciado en 1993... ...en el primer Congreso Internacional de Historia de Baque... ...y ahora pues ya vamos a organizar el tercer congreso... ...el 14 y 18 de julio del año 2004... ...al que estáis invitados. Nuestras actas son... ...de los dos primeros congresos son ampliamente conocidas... ...creo que ya una referencia eh, historiográfica internacional... De, ...importante, mmm, diez volúmenes hasta este momento... ...siempre sobre lo, nuestra temática específica... ...que es metodología, historiografía, teoría de la historia... ...después hemos sumado las relaciones historia y sociedad... ...y aún eh, problemas laborales y profesionales de los historiadores... ...y cada tercer congreso... Por primera vez vamos a incluir temas de actualidad eh, con el enfoque que para los que estáis en la red Historia de Debate os suena conocido, que llamamos Historia Inmediata, ¿no? que también podéis llamarla pues, Historia Actual, Historia del Presente, o incluso como van a hacer ya en la carrera de Historia que están diseñando en la Universidad de Ciudad de México, Historia Contemporánea. Por claro que nos ha pasado con estas palabras, lo contemporáneo literalmente es lo que ahora está sucediendo, pero ya sabéis que la historia contemporánea del siglo XIX, siglo XX, por eso ha ido, ha ido que ir buscando nombres que realmente fue, reflejaran la historia coetánea, la historia que estamos viviendo. Se dijo historia del tiempo presente, historia actual, pero la historia del tiempo presente, una interesante innovación francesa de finales de los, de los años 70, pues se quedó... pues. En, en, ...en Francia, pues en la Segunda Guerra Mundial... ...y en España, la transición de, de hace 30 años ya... ...por lo tanto nosotros hemos tenido que buscar otra palabra... ...para que no se nos confundiera con esas historias... ...que nunca lograron, nunca lograron analizar la actualidad... ...y eso creo que es una de las, una de las novedades que ofrece Historia de Debate... ...que nosotros no solo tenemos la, digamos, la decisión tomada... De, que, de, de incluir el presente dentro del ámbito de estudio de los historiadores, rivalizando, compitiendo y colaborando con los sociólogos, los antropólogos, los politólogos y tal, sino que además lo estamos practicando ya. Eh, aquí creo que se iba a repartir, no me parece que no se ha hecho, ...o está en la entrada, una lista de suscripción a Historia de Debate, ¿no? Hay una primera lista general, somos ya 1.800 historiadores de todo el mundo... ...unos 500 aproximadamente de todas las universidades mexicanas, o de casi todas... ...que es sobre temas generales, metodología, historiografía, teoría... ...una lista, el número de colegas aquí interesados es menor, unos 500 aproximadamente... ...que llamamos de Historia Inmediata, donde debatimos acontecimientos de actualidad desde un ángulo histórico, historiográfico, en todo caso, a veces de un ángulo político, pero en todo caso son debates entre historiadores. A ambas cosas podéis suscribiros en, esa, en, en unas hojas que creo que están en la entrada, ¿no? que normalmente solemos repartir entre, entre el público presente. Además, ahí hay la posibilidad de, de suscribir el manifiesto Historia-Debate y también de preinscribirse al tercer congreso que celebraremos el año, el año que viene decía que un tercer congreso por primera vez y lo estamos pensando porque ahí estamos en proceso de consulta para decidir por internet pero también en fin aprovecho el vis a vis de, de la, las relaciones personales en esta visita para recibir unas sugerencias antes de ayer muy positivas de Pablo González Casanova de temática para el tercer congreso que contamos que vaya a ser una de las figuras que representen a la historiografía mexicana en el tercer Congreso Historia y Debate. Y vamos a incluir el 11 de septiembre globalización, antiglobalización, choque de civilizaciones. Eh, vamos a poner en discusión el proyecto Nuevo Siglo Americano. Debate con enfoque histórico, que es lo único que exigimos. Y, en fin, eh, eso abriendo nuevos campos de inquietud para, para, la, para nuestra academia, sin abandonar naturalmente las áreas. Eh, ...tradicionales que son tan necesarias y pueden ser enfocadas tan desde el presente... ...como cualquier acontecimiento que estemos viviendo. Estuvo bien que se recordara que yo soy medievalista y reparto mi tiempo... ...entre la investigación sobre el siglo XV y, y, y la reflexión y la investigación... ...sobre la historiografía más reciente. Pues bien, ya se dijo aquí, lo dijo Jorge Castañeda, uno... ...de los firmantes de, de nuestro manifiesto... ...de los 52 firmantes de nuestro manifiesto en México... ...pues el 11 de septiembre, pues eso, del año 2001... ...casualidades no hay en historia... ...yo pienso que así como estábamos viviendo un giro histórico... ...con la caída de las Torres Gemelas... ...nosotros estábamos proponiendo un giro historiográfico... ...pudimos haber puesto el día 10, o el día 12 o el 13... ...pero nos pareció simbólicamente profundo el, el, el firmar en la red... Eh, para su difusión pública, la comisión que elaboramos las 18 proposiciones del manifiesto del 11, el 11 de septiembre, en este momento, han signado, como decís aquí, que es un, una palabra muy bonita, porque se dice igual en gallego. ¿eh? Yo me he encontrado aquí palabras que, que creía que solo las empleábamos en gallego, pero que bueno, son del castellano antiguo, que aquí se han mantenido vivas, como por ejemplo la palabra amolar. Me quedé de, de piedra porque amolar es una palabra gallega, ¿no? Y en castellano en España no se utiliza. Vamos, es, es del castellano, pues, pues bueno, no sé, en el Covarrubias probablemente estará. Ahora llegar allá no, no puedo hacer y buscarlo porque es una palabra típicamente gallega, de, de la lengua hablada, ¿eh? No creáis de gallega, gallega culta, ¿no? Entonces, aquí uno se reencuentra pues, eso, con, con la, aquellos años donde las lenguas romances, pues en la península, quitando la euskera, pues, eh, pues digamos que compartíamos mucho léxico, ¿no? Eh, después pues, cada una ha seguido pues, su, camino, su camino propio. Pues decía que hay 239 firmantes del manifiesto de 24 países de tres continentes, América, Europa y Oceanía. Y de esto es de lo que vamos a hablar. 18 proposiciones sobre el método, sobre la historiografía, sobre la teoría, sobre la relación con la sociedad, articuladas, abiertas a revisión constante, abiertas al debate constante, donde los que firmamos pues coincidimos en lo esencial, a, a veces con la letra, otras veces con el espíritu de esos textos. Yo me incluyo, a pesar de que me ha tocado también coordinar la redacción de estos de estos textos, 18 textos breves y, y que prevemos su revisión global después del tercer congreso a finales del año 2004 o a principios del año 2005, ¿verdad? Ahí nos planteamos que eh, una relación muy distinta de lo que fue la relación entre las tendencias y escuelas historiográficas en el siglo pasado. Es decir, nosotros somos críticos a la vez que deudores de aquellas corrientes historiográficas que consideramos rivales de historia de debate porque digamos que nos, nos beneficiamos de sus aportes al mismo tiempo que criticamos aquellos aspectos con los que no estamos de acuerdo con los partidarios de continuar con la historiografía de los años 60 y 70 es decir, que no, no se han movido desde los 70 y siguen pues haciendo una historiografía marxista, analista, estructuralista de aquellos años insisto, diálogo crítico nosotros queremos, nuestros planteamientos, veréis, queremos resucitar incluso eh, aportaciones de marxismo, de anales, etc., actualizándolas, pero no estamos de acuerdo con que la historia que se escribe tenga que estar, haya, pues, tenga, tenga, haya, tenga que seguir parada, quieta, eh, en, en, la, en, como, como en, en el cuadro de, de conceptos, de métodos, de enfoques, de temas de los años 70. ¿no? La, otra, la otra corriente con la que establecemos el diálogo crítico son, pues son los posmodernos, ¿no? son la historiografía posmoderna. ¿no? Yo no diría más bien la influencia posmoderna en, en, en el oficio historiador, en el trabajo de, de historiador, donde reconocemos pues, el. Pues el aporte crítico de, del posmodernismo... Y, ...y al mismo tiempo pues criticamos pues eso... ...su, su nihilismo y, y sobre todo la coartada que, ideológica... ...que ha, que ha, que ha aportado a, a la fragmentación de nuestra disciplina... ...aparte que, que su, el carácter destructivo del proyecto moderno... ...nos ha dejado sin alternativa, nosotros somos más bien partidarios... ...de la reilustración, ¿no? ...de reformular el proyecto moderno, no de... ...no de hacer tabla rasa, ¿no? En ese sentido, y en tercer lugar, la tercera, el, la, la última corriente a la que me voy a referir... ...rival, amiga, al mismo tiempo, eh, pues es lo que llamamos los retornos a la vieja historia, ¿no? Decir, la crisis de las grandes escuelas del, del siglo XX, pues ha provocado... Eh, ...y pues el, el retorno, pues de la biografía, de, de la historia política, del... De la historia acontecimental, de la historia narrativa, de la vieja historia que en unos países más que en otros había marginado de la academia pues el marxismo, anales, el neopositivismo, etc. ¿no? También hay intereses políticos eh, en esto de, que, de que, que han favorecido que volviera la, la historia de los, de los gran hombres. Pensamos que, con todo, que el gran problema que tiene en esta disciplina es superar la, una fragmentación galopante, la especialización galopante de cada uno de nosotros, cada vez sabemos más de menos cosas y cada vez nuestra disciplina pierde ese carácter unitario que tuvo pues, de la época del positivismo, pero también en la época dorada del marxismo y, y de anales. Para eso pensamos que la alianza eh, que hay que establecer, que en la práctica existe en el interior de historia de debate entre... ...los que somos partidarios del nuevo paradigma global... ...que sería un poco lo que identificaría historia de debate... ...y los colegas que siguen fieles todavía al marxismo y anales... ¿no? ...y pues en el otro lado pues los colegas que, que siguen defendiendo las posiciones... ...que consideramos más negativas de las propuestas pues modernas... ...y las propuestas de retorno a la vieja historia... ...que no creáis que son cosas que están tan separadas... ¿no? ...eso se ve en Hayden White que defiende con el apoyo de historiadores bastante positivistas pues, el, eh, la reinserción de nuestra disciplina en la, en la literatura y la ficción, y la, y la, y la ficción es, es decir, el, el, el, la regresión a, a una fase preparadigmática de la historia profesional, de la historia académica, de la historia científica, que creo que no se va a producir. Por eso pienso que lo que nosotros proponemos no solo interesa y no solo, y no solo tiene apoyo entre los que formamos parte de nuestra red, los que firmamos el manifiesto, sino que va mucho más allá, como demuestra una encuesta internacional que hemos celebrado en 1999, 2000, 2001, y demuestra que hay una franja internacional muy importante, yo pienso que la más dinámica, la más joven, de edad a veces, de ideas siempre, ...y que, cuyo resultado lo de esta encuesta los pondré en el Congreso de Historia historiografía Histografía América del Norte... ...en Morelia, que tendrá lugar dentro de unos días. En fin, eh, lo primero que llama la atención de este manifiesto, eh, que también se, no se ha repartido aquí... ...pero creo que está en la mesa de la entrada, pues es la propia palabra, está muy pensada... ...sabemos que es una palabra provocadora, ¿sí? está pensada para... ...para que se remuevan algunos así en las sillas... ...porque también hace falta a veces que nos removamos un poquito de las sillas... ...en los cubículos y en las cátedras... ...y sobre todo está pensada para conectar con, con la parte más, más dinámica... ...y más joven de nuestra disciplina... Eh, ...porque en definitiva nosotros buscamos pues ser vanguardia historiográfica... ...y nos inspiramos en las vanguardias historiográficas de, del siglo pasado... ...hay ilustres precedentes... No creáis que nos inspiramos directamente, es que hemos ido a buscar los precedentes después de haber hecho el manifiesto, aunque claro, estaban de, en, en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón, me refiero, el manifiesto que Marx y Engels redactaron en 1848 para la Liga de los Comunistas en Alemania y que ha, que ha tenido una influencia no solo política y social, sino académica impresionante, como bien sabemos, ¿no? Y después, más cercano ya a nuestra disciplina, el manifiesto de los nuevos anales, que decía algo así, cara al viento, que reatado por Lucian Febre después de la Segunda Guerra Mundial, ya ha muerto y asesinado eh, Mar Bloch. Esos son manifiestos hechos por una o dos personas que tuvieron después un, un eco enorme. Nosotros somos mucho más modestos y entonces pues, hemos sumado muchos un manifiesto, porque somos de los que creemos. Que somos enanos a hombros gigantes, pero los gigantes son las corrientes colectivas de la historia y de la historiografía, no un determinadas individualidades a los que Dios le confiere el carácter de genios. Y además que Internet permite esto, ¿verdad? Un, un manifiesto pues, realmente colectivo y que, y que esté por todos los lados y, y sirva de referencia para la docencia, pues. Eh, ...para muchos profesores que dictamos eh, asignaturas de metodología... ...de historiografía, de tendencia historiográfica... ...de introducción a la historia. Una, una parte importante de nuestra red está impartiendo estas materias... ...en todo el mundo y todos terminamos pues hablando de las últimas tendencias... ...pues naturalmente con el manifiesto explicando lo que es historia de debate. Bueno, ahora voy rápido para dejar espacio para, para mis colegas y amigos... Eh, Silvia y Antonio García de León. Antonio, uno de los fundadores de esta red y participante preclaro del primer Congreso Internacional de Historia y Debate. Y Silvia, pues, se ha incorporado así más recientemente, pero no menos importante, ¿no? Que nos, además que nos ilustrarán con sus críticas y, y, por lo tanto, harán que esto sea lo que debe ser, como, como todas las actividades de Historia y Debate, es decir, un debate, ¿no? Pues bien, para dar algunos elementos, decir, hablar algunas de las novedades que aporta nuestro manifiesto, me voy a referir a la forma y al fondo. Bah, no se pueden separar, pero yo lo voy a hacer por, pues para, para, para ser más didáctico. ¿no? Las novedades en cuanto al continente es que, que aquí estamos poniendo en práctica una nueva historiografía, está muy... ...muy apoyada en, en, la, en los conceptos de paradigma... ...de, de cambio de paradigmas y de comunidades especialistas... ...de la historia de la ciencia a partir de Thomas S. Kuhn... ...con algunas rectificaciones... Eh, ...pues eh, tiradas de la propia, nuestra propia experiencia como historiadores... ...quiero decir, Kuhn aprendió de la historia... ...para hacer historia de la física y para hacer historia de la ciencia... ...y nosotros aprendemos de Kuhn para hacer historia de la historia... ...pero también eh, como, como somos historiadores... Eh, no, Kunf es un físico reconvertido en historiador, pues tenemos elementos eh, y cosas que hemos aprendido de, del estudio de la evolución de nuestra disciplina para rectificar y mejorar los conceptos de paradigma. ...de revolución científica... ...y los conceptos de comunidad especialista... ...que nos aportó Kuhn... ...y donde se cansó de explicar... ...que eso nos que aprendía de la historia... ...también era aplicable a la historia... ...algunos despistados dicen que no, es que no han leído... ...más que la, la estructura de la revolución científica... ...yo aconsejo, y no otra vez... ...que al menos se lean todos los artículos... ...de tensión esencial, está publicado... ...aquí por el Fondo de Cultura Económica... ...y hay un artículo específico... ...dedicado a la historia y la historia de la ciencia... ...según lo entiende... ...pues esta... Este, este, este nuevo concepto de historia de la ciencia que supera, que supera Popper y el neopositivismo y que tanto ha revolucionado eh, no solo la historia de la ciencia, sino la filosofía de la ciencia. Además de esto, la, la nueva manera de hacer historiografía, de historia de debate, se caracteriza porque es una historiografía desde abajo, porque no pensamos que la evolución de nuestra disciplina eh, pues sea... La, la podamos seguir estudiando grandes autores y sus grandes obras, porque pensamos que los grandes autores y sus grandes obras son consecuencia de corrientes colectivas, es decir, hosman no existiría sin la historiografía marxista inglesa y, y Fernán Brodel menos sin la historiografía de Anales Lo que pasa es que los partidarios, inconscientes muchas veces del retorno a la historia de los grandes hombres, no se explican la evolución historiográfica, pues haciendo una historiografía de grandes hombres, olvidándose, eh, como Hegel, gracias que Marx le dio la vuelta, de que de que, de que la historia se mueve de abajo arriba. ¿verdad? Bien, pues nosotros no solo lo recordamos, que la historia se mueve de abajo arriba, sino lo aplicamos a la historiografía y hacemos una historiografía desde abajo, lo cual quiere decir que hemos normalizado, creo que es una de las grandes novedades, esta de nuestra manera de hacer historiografía, pues lo, eh, la idea de un proyecto colectivo, la idea de un debate permanente, lo cual no hubiera sido posible sin, sin el aporte de Internet. No es muy nuevo, que yo venga aquí no ofreciendo una opinión personal, sino que ofreciendo un proyecto colectivo, donde los individuos nos encontramos absolutamente libres, porque nuestro proyecto colectivo se... ...se basa en el debate, en la crítica y en la autocrítica permanente... ...ya sé que esto, los que tenéis la misma edad que yo... ...os suena muy conocido, ¿no? pero nosotros lo ponemos en práctica... ...entre otras cosas, porque la diferencia entre un proyecto académico... ...y un proyecto político de los años 70, es que allí se decía... ...que lo de crítica y autocrítica y no se practicaba... ...porque había disciplina, y en y un proyecto académico no hay disciplina... ...entonces cada uno nos sentimos, firmamos el manifiesto... ...y nos sentimos absolutamente libres... Y yo soy el que me confiero el mayor grado de libertad en el sentido de que lo que hemos firmado una fecha soy el primero que, eh, como cada día cambia ideas, pues, pues pondré la próxima vez que, que no estoy de acuerdo en lo que dijimos y en lo que firmamos. Y así los demás. Y así hacemos una, una historiografía abierta que es colectiva al mismo tiempo, donde cada uno nos podemos realizar eh, tanto en ideas, en este caso historiográficas, como académicamente. Lo digo eso para que algunos le pierdan el miedo ...a eso de comprometerse historiográficamente, le pierdan el miedo a la palabra manifiesto. ¿Qué dirán? Me ata. ¿Eh? No, nosotros no nos sentimos atados, firmamos un manifiesto y nos sentimos absolutamente libres. No, no nos perjudica, más bien nos beneficia académicamente, o si nos puede perjudicar... ...pues por lo menos que nos perjudique el tener una posición historiográfica... ...no las pendejadas habituales que perjudican en la grilla académica. También de nuevo el debate. No creáis que nos ha sido fácil, empezamos con historia de debate... ...reconociendo que el debate no es un uso académico, que nos ha costado bastante. Siempre en los congresos hay una parte de ponencias y una parte de mesas redondas... ...pero no hemos logrado normalizar el debate como un elemento permanente de nuestras relaciones académicas hasta que aterrizamos en 1999 en internet. El debate, para los que seguís la lista, es permanente. De hecho que no, da, no enviamos por nuestras listas información de congresos, eso se cuelga normalmente en la página web. Y solamente pues opiniones sobre debates, unos más teóricos, otros más, más inmediatos, etc. Y información sobre, sobre las actividades de, de historia de debate. Creo que eso lo. Lo hemos conseguido y, otra vez, dos ideas a la vez, no nos estoculiza para nada el consenso. O sea, consenso-debate, debate-consenso, consenso-debate, debate-consenso. Por eso digo una nueva forma de hacer historiografía, una nueva forma de definir el oficio y la escritura de la historia. Y, claro, volvemos, como siempre, a lo digital, que nos permite en tiempo real estar en contacto miles. Ahora aproximadamente, diariamente, entramos en contacto vía listas, vía visitas a Internet. Nuestra web ha tenido medio millón de visitas desde 1999. Entramos en contacto diariamente aproximadamente 3.300, 3.500 historiadores de todo el mundo. Lo cual no excluye actividades presenciales como esta, como los congresos. La verdad es que el nuevo paradigma está más bien en la combinación digital digital. Eh, presencial, aunque claro, cada vez en nuestra red, en nuestro movimiento, cada vez el eje decisivo del intercambio, de la reflexión, de los consensos y los debates, cada vez más es Internet. Y por último, en cuanto a, a lo característico de nuestra forma de historiografía, de promover un cambio historiográfico, pues el carácter intergeneracional nos ha costado un poco porque los que somos de los 68 todavía tenemos esa idea de que lo que eh, la lucha de generaciones de los jóvenes, que son, son depositarios de lo nuevo, frente a los menos jóvenes, que son depositarios de lo viejo. Y nos ha costado bastante llegar a la conclusión que lo viejo y lo nuevo está muy mezclado, sobre todo desde el punto de vista generacional. Hay colegas ya mayores, pues ya superando los 80 años, como González Casanova, que tienen una, unas ideas mucho más frescas y más nuevas, tanto en la relación con la sociedad como, como en, en los debates puramente... puramente en fin, internos a la historia de las ciencias sociales, que muchos jóvenes que vienen a hacer carrera académica nada más y que no quieren saber nada de ningún tipo de compromiso, eh, y ni, siquiera, ni siquiera disciplinar que le pueda dificultar su carrera futura. Por lo tanto, en este sentido pensamos, y, hemos, y, hemos, y lo hemos comprobado empíricamente, que, que el apoyo eh, generacional de, de historia de Abate, pues... pues pues, ...pues tiene que ver con tres generaciones... ...quizá la más la mayoritariamente representada... ...son pues, esta generación eh, formada en los años 80... ...en 30, 40 años... Eh, ...pues hay una representación... ...a mí me gustaría que fuera mayor de lo que es... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ...de la generación del 68... ...y después hay la generación más joven... De, de, ...pues que todavía pues son recién licenciados... ...o estudiantes avanzados... ...que para nosotros es vital... ...porque sabemos que todo lo que podamos avanzar en la propuesta de un nuevo consenso historiográfico, pues será esta, esta generación más joven la que tenga que llevarlo a sus últimas competencias. Novedades hasta, hasta sus últimas consecuencias. Novedades en el contenido. La principal, seguramente, el, el, el punto número uno del, del manifiesto. Eh, de, redefinimos la historia como ciencia y con esta frase. Hemos buscado muchas, pero es la más breve y la que dice más de... ...de lo que entendemos nosotros como historia científica en el siglo XXI. Una ciencia con sujeto. Atención, que aquí, mmm, iba a decir, retomamos aquí dos cosas, ¿no? Una es el sujeto que nos ha, que, nos ha que, que hemos aprendido gracias al materialismo histórico... ...y en alguna medida a la Escuela de Anales, que es el sujeto social, el agente histórico... Lo, eh, ...los hombres hacen la historia en condiciones heredadas... ¿no? ...los hombres, ahora había que decir los hombres y las mujeres... ...y, y que esas condiciones heredadas... ...pues al mismo tiempo pues, también es el medio natural... ...no solo, no solo las estructuras económico-sociales heredadas... ¿verdad? ...ahí quizá no haya tanta novedad... ...porque es recuperar una idea de la vanguardia historiográfica del siglo XX... ...pero donde sí hay novedad... ...es eh, el, el otro sujeto al que hacemos referencia... ...el sujeto historiador... Naturalmente, entendido colectivamente, es decir, según una comunidad de especialistas, que es en último extremo quien decide lo que es verdad o no, a través del filtro de, de la verificación empírica, naturalmente. Ahí es donde creemos que está la novedad más grande. Es decir, para nosotros el historiador es parte activa del proceso de conocimiento. De, y ahí nos apoyamos para redefinir la historia como ciencia en, en los físicos... Que, ...que desde principio de incertidumbre de Einstein y de la teoría de relatividad de Einstein... ...y desde la teoría de Planck eh, sobre las partículas ya hace un siglo... ...pues ya nos han enseñado que no se puede en ciencia separar el observador del objeto observado. Y aquí estamos como bueyes los historiadores... Y aplicando y creyendo el concepto de, de ciencia objetivista, religioso, mecanicista... ...de Descartes, de Newton, eh, que fue llevado a nuestra disciplina por Leopoldo von Ranke. Por lo tanto, que nadie piensa que eso es una influencia del subjetivismo... ...perdón, del subjetivismo posmoderno que sí, y de otras corrientes que no triunfaron en la academia... ...que han siempre insistido que toda historia es contemporánea y tal. No, es sencillamente poner al día el concepto de ciencia... Es decir, hoy lo verdaderamente científico es eh, pues, pues, pues, pues, pues, eh, el trabajo donde se acepta el condicionamiento que el investigador ejerce sobre el objeto de investigación. Por lo tanto, nos gusta mucho la definición de que el historiador construye la historia al tiempo que la descubre o descubre la historia al tiempo que la acostumbre. Es que la, que la construye. Eso ya lo dijo eh, a checar. ¿Eh? Pasa que no se le hizo caso ninguno. Se dijo que el historiador construyó los hechos históricos, pero no se le hizo caso a ninguno. Nosotros recuperamos esa tradición y además lo aplicamos a las fuentes. La fuente no es algo inmóvil que nos viene dado y que sencillamente nosotros tenemos que desarrollar capacidades para interpretar la verdad revelada, revelada que está ahí contenida, de una historia tal como fue y todo eso, ¿verdad?, sino que la, historia, la fuente también las construimos, ¿no? entonces también el historiador descubre el, eh, las fuentes conforme las construye. Por lo tanto, este gran margen que nosotros concedemos al historiador en nuestro trabajo, en, en, en la redefinición de la historia como ciencia, pues eso tiene una derivación hacia la academia, otra derivación hacia la sociedad, por lo tanto, cuando hablamos de la reconstrucción del paradigma historiográfico, nos referimos a tres cosas, a tres cosas ...que son un poco la misma, pero como siempre, pues, pues las separo para, para describir y para, para ser pedagógico. Hablamos de una reconstrucción paradigmática, de una reconstrucción de la comunidad de historiadores... ...y de una reconstrucción de nuestra relación con la sociedad que nos rodea. La reconstrucción paradigmática, pues, pues parte de, de, de, una, de un balance autocrítico... ...de la herencia de las de la de Anales, del marxismo, del neopositivismo para adecuarlas al siglo XXI, rechazando aquello que ha, que ha resultado erróneo, e introduciendo todo lo nuevo que no existía en la época de Bloch o en la época, en la época de, de fundación de por parte de los historiadores del Partido Comunista Británico de la revista Pasan Press en el año 1952. Después nos planteamos la innova, innovación una, en un terreno muy difícil, ¿no? que es la innovación después de, la, de las nuevas historias y sus secuelas. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de innovación no hablamos de líneas que han sido, que han sido producto de la coyuntura historiográfica, y de la coyuntura historia de finales de los 70, principios de los 80. Algunos despistados siguen pensando que eso es lo último y han pasado 20 años ya y lo último hay que buscarlo ahora. Porque si la historia cambia, tiene que cambiar la estructura de la historia... Creo que hemos conseguido ya, y es otra de las novedades que ofrecemos, la normalización de la historia pensada, de la reflexión sobre mitología, historiografía, teoría. Pienso que en historia de debate eso ya es pan comido, como se dice, y por lo menos en la parte de la academia y de nuestras historiografías nacionales respectivas, que está representada, en historia de debate ya nadie discute que una parte del trabajo de historiador, a mí me gustaría que fuera un 10, un 15 por ciento o un 20. ...pues tiene que estar dedicada a la autorreflexión y a la reflexión... ...y eso ya lo hemos conseguido... No, lo digo, ...no digo que esto esté conseguido en el conjunto de la Academia... ...sino en la parte que nosotros representamos... ...y también hemos conseguido, ya lo dije antes... ...la normalización del debate... ...pienso que eso es muy importante porque la Academia... ...naturalmente, sobre todo en su... Eh, eh, ...bueno, en todos los sentidos... ...tanto en cuanto a intercambio entre historiadores... ...a través de grandes figuras y todo eso... ...como... En el intercambio docente En la relación docente-discente, etc pues Es muy jerárquica y es lógico porque Tiene que haber esa relación maestro-aluno Que nosotros hemos proyectado a las relaciones entre, entre, entre académicos El contrapunto necesario Que es el contrapunto de la horizontalidad Y del debate Creo que ya lo hemos logrado Por lo menos en nuestra red, en nuestro movimiento historiográfico Y también estamos empezando a avanzar No hemos llegado hasta el fondo En nuevas historias globales Lo que llamamos historia mixta y hemos adoptado, vamos a ver, son dos temas que se van a discutir en el tercer Congreso, la World History, la historia la historia mundial como historia global, que es una iniciativa norteamericana que nos parece sumamente interesante, es para superar en la práctica la fragmentación, tanto de tipo nacional, intercontinental, etc., en el campo de la investigación empírica, en el campo de la historiografía, ya lo hemos logrado, como superar pues pues toda la. o sea, aprobar la asignatura pendiente de una historia total que se quedó en un horizonte utópico y que nosotros queremos eh, que se transforme en, en programa de, de investigación. La reconstrucción de nuestra comunidad de especialistas en la parte que nosotros corresponde, en la parte que nosotros representamos, pues pasa por eh, desplazar el centro de la gravedad, característico de, de las historiografías del siglo pasado que estaba en cuanto a nuestra relación con otras disciplinas, que estaba entre, en la relación entre historia y geografía, historia y antropología, historia y economía, historia y sociología, desplazarlo al interior de nuestra disciplina. Eh, seguimos estando interesados en la interdisciplinaridad, creo que es algo que está ampliamente ya aceptado, en la, como consecuencia del esfuerzo de Anales, del marxismo, etc., un siglo pasado, pero ahora nos planteamos como objetivo la intradisciplinaridad, aplicarnos la interdisciplinaridad a nosotros mismos de ahí que predicamos la necesidad de hacer historia conjuntamente, pues historia social, historia económica, de la mentalidad, del derecho de la política, etc. Pensamos que por ahí es donde está una de las vías más importantes de renovación de nuestra disciplina y aparte, yo lo incluí en la parte de reconstrucción comunitaria porque es indispensable que nuestra disciplina recupere, sin negar la continuidad de las especialidades cierta unidad interna que nos permita pues tener un futuro, en fin, más, más, más desarrollado. Al mismo tiempo, creo que estamos demostrando con el ejemplo, es la hora de las corrientes, de las escuelas, de las tendencias historiográficas, aquello de que, de que lo de las, no sé, lo de las sin flores, y que florezcan sin flores, así, de nuestra época juvenil, es muy necesario que, que ahora suceda. Nosotros estamos demostrando con el ejemplo, creo que somos la... ...la primera tendencia a la historiográfica latina... ...de la historia de la historiografía... ...pero también la primera tendencia... ...una de las primeras eh, de, de la historiografía... ...en el siglo, en el siglo que viene... ...y, y queremos que, que se sepa que hoy... ...ha vuelto la época de los proyectos colectivos... ...en nuestra disciplina... ...y al mismo tiempo claro nos planteamos con toda la seriedad... ...casi nadie lo hace... ...el problema del relevo generacional... ...lo que va a pasar aquí en la década siguiente mucho más aquí porque yo me he enterado las edades medias del profesorado en la UNAM y me he quedado sorprendidísimo y aquí tenemos el problema de relevo generacional un plazo de 10 años eh, el manifiesto lo vais a leer nos preocupa que ese relevo pues sea hacia atrás no por, por, por, porque hay una parte importante de los nuevos de los historiadores más jóvenes pues que tiene una actitud muy conservadora no desde el punto de vista historiográfico a veces incluso teniendo una actitud progresista desde el punto de vista político pero bueno supongo que será también culpa nuestra no Quizás los alumnos captan el, nuestros escepticismos, nuestras desesperanzas, nuestros desencantos, nuestras decepciones. Entonces se hacen más conservadores de lo que deberían. Bueno, en todo caso es un problema que hay que ver, qué va a pasar con esta disciplina, un plazo de 10 años, cuando ya nos jubilemos todos. Por, incluso aquí en la unan que se quedan pues los colegas hasta el último momento dando clases, pero claro, eso tiene un, un tope biológico, y después viene la, la renovación de prácticamente el 90% del profesorado. ¿Qué va a pasar con esta disciplina? ¿Con qué ideas vienen estos jóvenes? Hay que trabajar en esa dirección. Y por último, la reconstrucción de historia y sociedad. No lo digo porque algunos piensan eso, no están muy equivocados. No lo digo porque yo sea una persona de izquierdas, entonces te he interesado en que la historia contribuya a... ...a transformar el mundo en un sentido positivo, que eso también es cierto... ...y, y eso es cierto también en el caso de muchos, probablemente la mayoría de los que constituimos nuestro movimiento. También hay gente que no tiene una idea tan tan definida políticamente, tiene otras ideas de centro, de derecha... Y, es una red de debate, nuestra, nuestro movimiento en su círculo más amplio. Ese no es el tema. El tema es que el futuro de la disciplina depende de la capacidad que tengamos para relacionar nuestra disciplina con, con la sociedad, con la ideología y con la cultura. Ese es el tema. En ese sentido hemos recuperado la palabra compromiso. Es una palabra fuerte, pero que asusta a algunos, pero que sepan, los más academicistas... ...que el mundo que viene es un mundo solidario, es un mundo comprometido... ...y es una característica por lo menos de una gran parte de los jóvenes... ...en España lo estamos viviendo de una manera conmovedora... ...en Galicia hemos... ...el, el desastre del Prestige ha llevado a miles de voluntarios... ...en su gran parte estudiantes universitarios de toda España... ...y de otros países de Europa allí... ...de una manera desinteresada... Eh, a, ...a limpiar el chapapote que llamamos allí... ...es decir el petróleo que ha inundado nuestras pistas... ¿no? ...y no digamos la reacción de la juventud y, y, y de los pueblos del mundo con, contra la guerra de Irak y en defensa de la vida, ¿verdad?, y en defensa de en defensa de la paz. Y no, no, no digamos si hablamos de los movimientos religiosos mmm, comprometidos, si hablamos de las y si hablamos de mil fenómenos que ahora existen y que son característicos del siglo que viene. La academia no puede permanecer al margen de una sociedad que se recompromete en un mundo que es muy injusto todavía. Por lo tanto, vamos a emplear la palabra fuerte, la palabra compromiso. Eh. Y entonces nos encontramos dos problemas. A la derecha, la ocultación de muchos académicos de su compromiso real. Y a la izquierda, la invocación ritual de una serie de académicos, de un compromiso súper radical que enmascara prácticas conservadoras, prácticas académicas muy conservadoras. Entre amplios límites nos movemos la mayoría de nosotros y luego se mueve historia-debate, criticando hacia un lado y criticando hacia otro. A mí en unos sitios me acusan de que nuestro proyecto es demasiado académico, y tengo que defenderme de eso y en otros sitios que, que está como como que habe, como demasiado politizado y tengo que defenderme de eso entre otras cosas porque, porque en lo político aquí no tenemos acuerdo entre los firmantes del manifiesto naturalmente y menos en temas, en temas de detalle naturalmente bastante nos ha costado diez años llegar a unos acuerdos de tipo más académico de tipo más historiográficos en lo de compromiso defendemos que es necesario una vez ya desvelar los compromisos subyacentes en la práctica historiográfica. Y si no lo hace el autor por sí mismo, o no es obvio, por, su, por el conocimiento de su propio currículo, y su propia biografía, pues tienen que hacerlo el historiógrafo, el que hace la historia de la historia. Para eso es necesario la historiografía, es decir, observar al propio observador, investigar al propio investigador, individual y colectivamente. Y además, a diferencia de los 70, nosotros defendemos la necesidad de equilibrar unos, unos, eh, los, los compromisos y recuperar esa idea, ¿no? Recuperar y al mismo tiempo equilibrar y desvelar. Por ejemplo, el compromiso con los temas de investigación. Hay que legitimar, relegitimar y desvelar los compromisos de los historiadores con los sistemas de investigación. ¿Qué quiero decir? Que es legítimo investigar y divulgar a Madero, pero es también legítimo investigar y divulgar a Zapata. Es legítimo publicar las cartas que recibió Salinas de Gortari como presidente... ...del gobierno, pero es legítimo también, como, como en la primera jornada de historiográficas ...en la biblioteca nacional, investigar las guerrillas de los 80 eh, y, y los desaparecidos y todo eso. Defendemos, por lo tanto, a diferencia de los años 70, un compromiso plural. Defendemos que cualquier historiador tiene el todo derecho del mundo a comprometerse... ...en términos ideológicos y políticos, en sus temáticas de investigación, en sus enfoques... ...con cualquier aspecto de la realidad pero que no se oculte para unos y se niegue para otros. ¿eh? Vamos a defender, somos una historiografía democrática, la libertad de todos, ¿eh? pero vamos a defender también la libertad ¿eh? de los historiadores de izquierdas a, a, a escoger la temática que más consideren conveniente en función de su ideología, siempre sobre la base del rigor por delante, sobre, sobre la base del método que nosotros compartimos ya desde, desde las aportaciones de Bonranque y de otros. Por lo tanto, defendemos un, un compromiso plural y nuevas formas desde la profesión. Lo primero es, digamos, eh, digamos un problema de higiene democrática ¿verdad? y de evitar el autoengaño de que la academia está al margen de la sociedad, que lo único que sirve es para que algunos consiguen que por vías invisibles pues su compromiso con el poder pues salga adelante porque no quieren desvelarlo públicamente. Es un problema de higiene democrática. Esto, segundo, es más un problema de, de propuesta historiográfica. Queremos que, yo lo decía ayer en, ante los, los estudiantes de, de latinoamericanos en la filosofía y letras de la UNAM, que queremos que, queremos que hay que separar la militancia política, la militancia académica, ¿no? con toda sinceridad. Y en ese sentido la militancia académica eh, tiene que redefinir el compromiso nuestro... Con defendemos la pluralidad de historia-debate, la pluralidad de compromisos, no renunciamos por el futuro de la disciplina, que la historia contribuya a, a que los fines de la historia pues, sean lo, más, lo mejor posible para, para la mayor parte de la, de la humanidad. Es decir, no renunciamos en definitiva a la reformulación de la idea de progreso. El manifiesto viene eh, tiene naturalmente el mismo origen etimológico que manifestar. ...y qué manifestación... ...en las manifestaciones en España... ...que yo ya me he cansado... ...nunca fui a tantas en mi vida... ...entre finales del año 2001... ...y, y, y las últimas contra la guerra en Irak... ...yo y, todos mis, y una gran parte... ...de cientos de miles, millones... ...nos estábamos manifestando... ...y cuando uno... Eh, ...acudía al lugar de cita... ...y salía a la cabeza de la manifestación... ...y empezaba ya a marchar mucha gente... ...mucha gente pues nos gustaba quedarnos allí... ...en la acera como decimos... ...para ver la manifestación... ...antes de unirnos a ella... ...entonces es muy habitual en España... ...que se diga... ...no nos mires, únete... ...lo mismo lo digo en relación con el manifiesto... ...de Historia del debate ...estamos haciendo historia... ...seguro, por lo menos... Eh, ...historia que se... ...estamos renovando la historia que se escribe... ...o lo estamos intentando... ...tratamos de influir en la historia que se hace... ...en la medida que nos dejan, que no es mucho... ...pero de todas maneras... Eh, eh, Estamos haciendo cosas. Nada más y, y muchas gracias. Ahora pasamos a la parte de los comentarios con la primera intervención del doctor Antonio García de León. Eh, bueno, eh, yo quiero eh, eh, bueno, decir esta algunos comentarios en función sobre todo de este trabajo que y reconociendo eh, sobre todo el gran esfuerzo por coagular ideas que realizan Carlos Barros y los, y los iniciadores de esta secuencia, eh, yo diría más bien una secuencia que se llama El Manifiesto, eh, que es eh, de historia-debate, y quisiera también exteriorizar aquí algunas reflexiones y dudas, que sobre todo son reflexiones y dudas personales, y en lo que este debate, en lo que a este debate concierne, y que tiene que ver sobre todo con, esta, eh, con este espacio de libertad que se ha logrado a través de las diferentes discusiones eh, propiciadas eh, en la República de los Historiadores eh, por estas, eh, eh, digamos. Eh, pues por esta, estos resultados de un esfuerzo que ha culminado por lo menos en dos grandes reuniones en Santiago de Compostela, la próxima se realizará en julio del año próximo, eh, que tiene que ver con el famoso jacobeo del señor Santiago, etcétera coincide, eh, hay una toda una este, un ceremonial también eh, de tipo religioso, yo, yo, le, lo, yo incluso lo he puesto por escrito, eh, que me parece también eh, muy interesante. Eh, muy interesante también porque creo que ha logrado movilizar y ha logrado animar eh, no solamente a los viejos historiadores y a los que venimos trabajando desde un tiempo atrás, sino también sobre todo a una nueva generación de jóvenes eh, eh, que se están incorporando. Yo eh, actualmente que, dando cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, que no es eh, mi facultad principal, digamos. Eh, ten, soy muy optimista en ese sentido porque sí veo una nueva generación de estudiantes eh, haciendo cosas eh, eh, quizás diferentes a las nuestras, pero muy interesantes y, y yo diría muy respetables también porque por este nuevo clima eh, que estamos viviendo. Yo creo que aquí también estamos viviendo muchas de las ventajas de la historia inmediata, es decir, el hecho de que estamos en un país también en donde desde 1968 por lo menos, quizá desde antes, se ha iniciado, iniciado un proceso de transformación, un proceso de, eh, de transición eh, desde un esta, Estado muy autoritario hacia eh, todo esto que estamos viviendo, que en, la, en lo que estamos inmersos, en lo que por supuesto a veces no estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, ahora tenemos por lo menos la capacidad de poder, este, o la libertad de poder criticar, de poder este, incorporarnos a un, a una transición inconclusa eh, que yo creo que es producto, un producto, uno de los mejores productos de lo que viene ocurriendo en México en los últimos, en la historia inmediata, precisamente de los últimos 20 años. Eh, fenómenos muy interesantes eh, que nos han obligado como historiadores también a incorporarlos, al incorporarnos, digamos, o ya sea desde la acera como observadores, o ya sea también a veces, bueno, en el torrente de la manifestación, en donde uno también a veces pierde la… Eh, o, o ve las cosas de otra manera. Eh, créanme eh, que la edad también le da a uno cierta desconfianza socarrona, que es producto precisamente de los tumbos que dio nuestra generación en los intentos por transformar el mundo, y que finalmente dieron la vuelta en círculo, o dieron resultados eh, eh, que no eran los resultados esperados tampoco. ¿no? Eh, para quienes pertenecemos a la generación del 68, bueno, todo esto es, que está ocurriendo también no lo habíamos, por supuesto, previsto, pero eh, considero que no es nunca del todo malo, es decir, estamos ante estas salidas de la historia que siempre resultan aleatorias y resultan a veces sorpresivas en uno o en otro sentido. Hemos firmado también eh, tantos manifiestos y proclamas que ahora nos cuesta trabajo tomarlos demasiado en serio. En una anterior presentación del manifiesto, el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya insistía yo en que los postulados me parecían realizables, si no los tomábamos como una especie de programas antivirus que podíamos actualizar de tanto en tanto en la red para mantener limpias nuestras conciencias, bien escaneadas, vamos a decir, y vigentes eh, nuestras eh, vacunas metodológicas. Eh, o para advertirnos sobre los peligros del... Pues sobre todo en, en este tono que a veces el manifiesto puede tener y que puede sorprender a muchos los peligros del retorno a la vieja historia, las trampas del subjetivismo resucitado por la corriente posmoderna a finales del siglo XX, las amenazas del giro positivista y conservador que amenaza con devolver nuestra disciplina al siglo XIX, etc. ¿no? Eh, decía Pierre Vilar, eh, refiriéndose a las preocupaciones de los historiadores marxistas de su tiempo, cuando el marxismo era el gran paradigma de nuestras vidas, eh, decía lo siguiente, dice, el comercio de la historia, tiene en común con el comercio de los detergentes, que fácilmente se hace pasar por una innovación, pero se diferencia en que en el de la historia, las marcas están muy mal protegidas. Cualquiera puede llamarse historiador, decía, cualquiera puede añadir marxista, cualquiera puede calificar de marxista cualquier cosa. Y traigo esto a colación, para que el camino que piensa recorrer el manifiesto, sea en base a un análisis, de las reales posibilidades que tiene nuestro gremio, bastante limitadas por cierto, sobre lo que se piensa que se puede construir con historia debate, porque nuevamente corremos el peligro de bordar en el aire si no la sustentamos con un trabajo real y verificable que pueda avalar el sello de marca de nuestra nueva historia. Es decir, en esta reflexión creo que vale... O esta reflexión vale no solamente para muchas de las llamadas nuevas tendencias de la historia que están surgiendo a cada rato en el panorama como hongos, eh, que la mayor parte de las veces no lo son tanto, sino también para ser realistas y no entusiasmarnos demasiado con la creencia de que bastan las afirmaciones de fe, los manifiestos, las proclamas, para transformar nuestra práctica y las de nuestro entorno. En ese sentido creo que no es suficiente una nueva historiografía virtual que pudiera estar solamente basada en el chat, en el internet o en el puro debate para innovar nuestro quehacer. Haría falta, haría mucha falta, más obra, más trabajo, producción, productos analíticos con respaldo en nuestras convicciones y que logren convencer como tales para tratar de conformar corrientes y ejercer, como creo que queremos, cierta hegemonía gremial. Eh, que nos lleve al puerto deseado del trabajo colectivo, como lo estamos planteando, y a que la historia escrita tenga un mayor peso en la historia real. En otras palabras, poniendo a discusión dentro de un gran espacio social interdisciplinario nuestra producción como historiadores, no antes. Es decir, eh, eh, creo que en ese sentido está, nos está faltando, no estamos acostumbrados al debate. Eh, no hay debate sobre muchos temas, incluso lo estamos viendo en el caso de México, en realidad no existe un debate sobre lo que está pasando. Ni siquiera, ya no se diga de los políticos, ni siquiera de los académicos. Eh, la hegemonía cultural en el oficio, por lo tanto es una tarea muy difícil, muy hacia arriba. ¿no? Eh, la hegemonía cultural en el oficio es un asunto mayor y depende mucho más de los resultados reales a los que todo esto conduzca. Esta hegemonía no se podrá construir solamente con intenciones manifiestas o con militancias, más apegadas a veces a lo político, como aquí se ha dicho. Pues en el siglo pasado pudimos constatar, por ejemplo, aquí en México, que muchos historiadores de archivo y de cantera, de pocas palabras y pocas pulgas, como decía, este, dice por ahí Luis González, ¿no? eh, eran más revolucionarios de lo que creían o proclamaban, y otros más extrovertidos y generalistas, menos de lo que imaginaban, y que una mayor o menor, o menor adscripción a una historia problema, que esa era una de las esencias del paradigma marxista, dependía en última instancia más de la estructura interna de sus prácticas metodológicas y de la solidez de sus resultados concretos, que de las buenas intenciones declaradas en los prólogos, en los marcos teóricos, a los que también fuimos muy afectos, o en las entrevistas a las que sigue, seguimos siendo muy afectos, ¿no? Es decir, más, dependían más del método, de la práctica y el resultado, que del discurso superficial o metahistórico. Esto, esto eh, nos ha costado mucho trabajo entenderlo, al menos a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo. Eh, ahora, eh, yo reflexiono mucho sobre lo que vivimos, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología después del 68, y fue realmente terrible muchas veces, porque muchas veces dejamos de reconocer el trabajo sólido de gentes que no se declaraban revolucionarias, y que después, eh, eh, de alguna manera, tiramos muchas veces al niño junto con la bañera en las grandes revoluciones culturales que allí se, que allí se dieron. Todo esto sirve para documentar también nuestra precaución, para hacer polvo a nuestras ingenuidades, y para ubicarnos mejor en un mundo en donde sabemos que los historiadores o los científicos de toda la haya no son los que ejercen el poder. Las buenas intenciones son siempre buenas, pero no podemos confundir nuestro quehacer con un programa político, como, como ya se ha dicho, o con un discurso programático de acción tampoco. Esto es lo más es difícil de explicar, más aún cuando en este momento la izquierda no encuentra una salida de conjunto, como cuando tenía, digamos, la certidumbre, tenía al marxismo como eje, tenía una teoría que le conducía al paraíso, eh, y cuando la, la mística también, incluso estaba al servicio de la revolución, de la academia, de las certidumbres, etc. Eh, closionadas todas estas en los últimos años. Eh, pensar políticamente bien es pensar históricamente bien. Pensar políticamente bien es pensar históricamente bien. Era otra de las frases repetidas también, y preferidas de Vilar, de Pierre Vilar. Para referirse sobre todo a la necesidad de entender el presente y de vincularnos como historiadores no solo a la escritura de la historia, sino también a la modificación de su curso, aunque fuera en proporciones modestas, un compromiso modesto. ¿no? Eh, y allí se suscita el problema de la historia inmediata, que, a la que Carlos se ha referido también eh, de manera muy amplia, la que muchas veces como producto del análisis, en donde ha intervenido el necesario alejamiento del objeto, porque este alejamiento de los, cuando hacemos historia inmediata, eh, tenemos también que ver lo que estamos viviendo como si lo estuviéramos viviendo en, en el pasado, ¿no?, de alguna manera. Por, por, por esta, digamos, eh, por, esta, por, es, por, por este método de alejamiento que hemos utilizado cuando hablamos del pasado, eh, tampoco conmueve a los políticos ni guía su accionar, eh, antes bien en el terreno coyuntural los inquieta, ¿no? Eh, muchas veces hemos sido testigos aquí mismo en México de cómo ensay, ensayos... Eh, históricos o pretendidamente históricos sobre problemas políticos contemporáneos o modernos, suscitan polémicas de tipo político sobre todo ¿no? eh, la más última es esta polémica entre Enrique Semo y Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en donde se están hablando prácticamente también este, un diálogo a veces de sordos, entre dos lenguajes, ¿no? el lenguaje del historiador o del pretendido historiador y el lenguaje del político ¿no? eh, por lo tanto es bien difícil también eh, esta historia inmediata pero muy retadora, vamos. Yo creo que es un reto inminente que no estamos ejerciendo a fondo. Creo más bien que una historia insertada en su tiempo es un resultado comprometido, más que un enunciado. Y se va a ir asentando muy lentamente si lo hacemos, entrando poco a poco y modificando ciertas áreas de la opinión pública, sobre todo si tenemos la suerte de llegar a las librerías y fugazmente a los medios. Pero esa historia hay que hacerla y hay que predicar con el ejemplo también. Esa es otra de las grandes, eh, creo que las grandes inquietudes que tenemos. Me preocupa por eso que mucho de la militancia actual, por ejemplo, contra la globalización y sus efectos, pretendidamente perversos, eh, como lo estamos viendo por lo menos en el caso de los debates eh, más inmediatos, sea a menudo tan ingenua, también tan poco analítica, tan poco histórica, eh, cuando cree, por ejemplo, que la mundialización la globalización es un fenómeno que recién empieza y que es totalmente negativo. Y que en todo este debate se introduzcan tan pocos matices entre lo negro y lo blanco, lo malo y lo bueno, etc. Hasta llegar a una simplificación aterradora que coincide muchas veces con el marasmo y la faga, falta de proyectos alternativos por parte de las izquierdas. Es decir, creo que ahí hay una gran labor y una gran tarea que tenemos que hacer. Es decir, los historiadores ahí tenemos una, una responsabilidad enorme, que es precisamente... Esta responsabilidad, eh, los historiadores estamos de hecho trabajando sobre el fenómeno de globalización que vienen, cuando menos eh, en el caso nuestro desde el siglo XVI, somos producto de una globalización, la del siglo XVI, somos producto de un mestizaje eh, como el moderno que se dio eh, de una manera muy metropolitana, muy moderna en el siglo XVII en México. Si vemos la estructura de la Ciudad de México en el siglo XVII, eh, quizás es tan cosmopolita como Nueva York en el siglo XXI es decir, en la Ciudad de México tenemos el Asia, el África, la Europa y la América metidas en una sola ciudad en el siglo XVII, eh, con cuatro o cinco lenguas estándar de diferentes continentes hablándose al mismo tiempo ¿no? y interactuando con, eh, con el español eh, americano, con el español atlántico, con el castellano, con el gallego, con el catalán, con el quimbundu, con el Tagalog de Filipinas, etcétera, cuando uno eh, va a esas realidades, uno dice, bueno, esta modernidad que estamos viviendo eh, recién empezó, bueno, en el caso nuestro y en, el, en muchos casos de muchas regiones del mundo, pues no, ¿verdad? Sin embargo, hay sobre esto una especie de, eh, también una especie de simplificación, allí sí que hay un retorno, yo diría, incluso a las actitudes de los fabianos del siglo XIX, que creían que destruyendo las máquinas podían frenar el capitalismo, ¿no? Por lo cual también quiere decir que los viejos paradigmas que ya habían que ya habían tipificado al capitalismo, ya lo habían analizado, no están siendo utilizados, ni siquiera esos viejos paradigmas, para entender el fenómeno moderno del capitalismo global actual. Así que cuando en los últimos años, o cuando en los últimos dos apartados del documento, de alguna manera nos adscribimos los historiadores de historia, debate a esta lucha, eh, habría también que precisar la necesidad de un análisis que esté a la altura de lo que está ocurriendo. Y en esto los viejos paradigmas creo que pueden seguir funcionando, cuando menos para dar el inicio. No los podemos efectivamente tirar al agua. ¿no? La disolución del sujeto revolucionario, por ejemplo, no puede conducirnos a pensar que cualquier cosa puede reemplazarlo mágicamente, como ocurre aquí, ha estado ocurriendo aquí también en los últimos años, donde incluso hay nuevos sujetos a veces muy... Eh, que hemos ayudado a idealizar, a mitologizar. Así que allí aguardan tareas enormes y nuestro oficio puede ofrecer, creo que algunas salidas bien sugerentes a esto. Si no, los paradigmas caídos, como lo decía en esa presentación, en la Facultad de Filosofía... <risa> Ani <Annika. risa> Eh, si no, eh, como lo decía en aquella presentación, los paradigmas caídos solo pueden jugar el papel de troncos flotantes en una inundación cuyas dimensiones desconocemos, ¿no? que es también lo que, lo que posiblemente está ocurriendo. Cuando muchos de los colegas están todavía, eh, vamos a decir, adscritos a esos viejos paradigmas, están agarrados a esos viejos paradigmas. Pues muchas veces lo están porque tampoco quieren nadar en una corriente que no sabemos hacia dónde va. Me preocupa también porque una de las características del discurso político dominante de la derecha global actual es el maniqueísmo y no veo por qué responder, no tendríamos por qué responder con, con nuevos maniqueísmos o con maniqueísmos reciclados. Pero por otro lado tampoco soy tan catastrofista, digamos. También eh, yo pienso que no habría que ser tan catastrofista como para pensar que la historiografía del siglo XIX puede retornar tan fácilmente al escenario. Eh, yo coincido en esto con Carlos, de que esta historiografía del XIX no, no tiene capacidad de retorno, eh, o que todo lo, lo malo nos acecha a la vuelta de la esquina para devorarnos, pues afortunadamente mucho de la nueva historia ha construido variadas barreras y matices, y a pesar de la estropi, estrepitosa caída de los grandes paradigmas y de la fragmentación subsecuente, ha logrado también avances sustantivos que no podemos dejar de valorar. En lo que sí si hay un vacío, es en una mejor comprensión de los procesos históricos de las últimas décadas. Es decir, en esto coincido de que hace falta mucha historia contemporánea, eh, entendida como historia contemporánea, lo que ha ocurrido, lo que nos ha conducido, sobre todo, al, al, digamos, a la coyuntura del año 2000 en México. Eh, pues faltan análisis que vayan más allá de las apreciaciones estrictamente políticas como se vienen dando y de las militancias ocasionales como también se vienen dando. Habría que imaginar como un solo proceso económico, social y cultural, por ejemplo, el bloque, el periodo que va de los años 60 al año 2000, uno de los más ricos y enigmáticos de la historia de este país y de la historia del mundo. Por lo demás, en nuestra propia tradición historiográfica tenemos ya tradiciones y valores que habría que resaltar y transformar en función precisamente de la construcción de, esta nueva, de estas nuevas pautas. Esta caída habría que verla más bien, la caída paradigmática, había que verla más bien como la tardía adecuación de las ciencias sociales a la muy anterior o temprana revolución en las ciencias exactas y naturales, que data de 1929 precisamente, con el, el, la teoría de la, de la relatividad en las ciencias naturales eh, y otras teorías en las ciencias eh, exactas y naturales y que ha modificado el concepto antiguo de cientificidad, de certidumbre, de relatividad, y sobre todo de relación con los temas de análisis, esta relación entre el observador y el observado, y no siempre con malos resultados. Hoy el análisis del discurso histórico, también el giro lingüístico, la metahistoria, incluso la filosofía sobre la escritura de la historia que se está produciendo, eh, por ejemplo, entre muchos otros temas que son producto de la tan temida fragmentación, Creo que han enriquecido mucho del razonamiento y los resultados y son aprovechables siempre y cuando nos coloquemos por encima de la discusión inmediata y podamos recuperarlos desde una perspectiva de nueva totalidad o de una humanización de las ciencias humanas, una necesaria humanización de las ciencias humanas. Tenemos pues que asumir, y en la práctica lo estamos haciendo, aunque en el discurso a veces lo negamos, que la globalización nos permite alcances inmediatos a situaciones de conjunto insospechadas, y que no estamos muchas veces a la altura de tomar esos instrumentos eh, con fuerza como para sacarles ventajas. ¿no? O sea, aquí hay una, una, todavía tenemos al menos una posición dubitativa, que yo creo que habría que es totalmente superar. A fin de cuentas, y como también lo decía en aquella ocasión en Filosofía de Letras, la vieja afirmación de Benedetto Croce, el viejo Benedetto Croce, nos viene como anillo al dedo cuando decía que los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico, dan a toda la historia un carácter de historia contemporánea. Por lejanos que puedan parecer los hechos por ella referidos, la historia en realidad está en relación con las necesidades actuales y la situación presente, presente en que vibran aquellos hechos. Muchísimas gracias. Tenemos esto. Le damos la palabra a la doctora Silvia Gracias Jorge. Eh, buenos días a todos. Yo voy a hacer creo una muy breve intervención. Eh, la, me voy a voy a poner atención en dos aspectos. Uno en la proposición, en el digamos, en este disparador que ha sido la propuesta y la acción de, de historia debate. Y otra, así, siguiendo la línea de quien me precedió en la palabra, el tema de la importancia de la historia reciente, historia actual, historia presente. Y los riesgos, por un lado, que esto, que esto tiene, pero por otro lado, eh, la necesidad de asumirla. Y esto vinculado de alguna manera también a lo que eh, decía Carlos al inicio y que es de alguna manera también el, una parte esencial de este manifiesto que es el compromiso, ¿no? el compromiso social que tiene eh, esta di, digamos nueva corriente o ayornada corri corriente eh, de pensamiento disciplinario. Entonces, eh, lo primero que, que quisiera señalar es una felicitación a quienes han promovido esta corriente de pensamiento y esta acción, hoy ya podemos decir esto no ha sido solo esto fue un disparador hace 10 años y tuvo su, su momento más importante diría yo en la formulación del manifiesto provocador por su nombre sin lugar a dudas este, a mí me hubiera aterrorizado en ese momento <risa> ponerlo pero este, creo que es afortunado creo que es afortunado este, y entonces decía, felicitar la, in, la iniciativa. ¿Por qué? Porque la comunidad de historiadores, en primer lugar porque la comunidad de historiadores es una comunidad dispersa, casi diría yo, no es comunidad, está muy desintegrada. Y, y poder eh, crear un espacio, aunque sea virtual, en la mayoría de las veces, eh, de, de discusión de, de, de centrar y de socializar todos los problemas que tiene en fin el, la tarea del historiador creo que es muy importante no quiere decir que no haya existido ¿no? o no hayan existido comunidades de historiadores pero de alguna manera creo que habría que eh, insistir en un trabajo bastante solitario que tiene nuestra profesión y y esto ha creado, de alguna manera, insisto, un ámbito de, de discusión. Pero el ámbito de discusión también eh, no es solo por, por haber creado esto, eh, y en, en, sobre todo de una manera virtual, que es la red que Carlos ya habló de, él, de ella, pero bueno, quizás yo creo que, había que habría que hablar un poco más, porque yo no sé si todos los presentes en realidad saben de qué se trata, ¿no? Este, entonces, no es solo por eso, sino también por la esencia, por la propuesta del manifiesto. Uno podría pensar, y eh, empiezo por ahí, uno podría pensar que, eh, que todo es novedad, en, en el manifiesto pero Carlos eh, insistió en que bueno, que había algunas cosas que justamente una de las virtudes de este manifiesto que sale ese 11 de septiembre del 2001 no es todo novedad es, es justamente esta nueva propuesta tiene que ver con eh, la idea de no descartar lo que fue bueno pero en todo caso Entender y recuperar, y eso creo que es una de las virtudes, la dinámica, la dialéctica del proceso, tanto de nuestra disciplina, cuanto de las propias sociedades, la, de, la dinámica de la propia historia. Y por eso eh, esta, esta nueva corriente, diría yo, no sé si se, se me permite decir así, que constituye, eh, que está representada, digamos, en la esencia del manifiesto, incorpora esos cambios. Eh, no desechando todo lo anterior, pero en todo caso actualizando y planteando nuevas cosas. Yo diría, los primeros cuatro puntos, creo que son los primeros cuatro puntos del, del manifiesto que tienen que ver con la metodología, son por demás sugerentes e importantes para el oficio de, del historiador, para nuestra disciplina en particular. Carlos lo señalaba hace un rato, la ciencia como sujeto, es muy importante, yo diría relevante, que se considere las dos subjetividades del, del, del proceso de conocimiento que, que influyen en el proceso de conocimiento. Es decir, el historiador es un agente de, de la propia historia, es un ser participante y activo y transformador de, su, de, de la historia que le toca vivir, pero a la vez, a la vez es historiador. Y este es un gran reto. digamos. Esto, por un lado, plantea todos los temas que tienen que ver con la objetividad de nuestro trabajo. ¿sí? Que de por sí creo que es uno de los trabajos más difíciles de, de, de todas las disciplinas. Nosotros siempre terminamos diciendo los historiadores que somos singulares. Yo arriba... este. Soy uruguaya y, y, y, y, y en, en Uruguay siempre se habla de la singularidad de su propia historia, con lo cual me siento este, terriblemente mal porque creo que hay pocas singularidades, no obstante lo cual creo que el historiador tiene un gran reto, porque el tema de la objetividad, de llegar a alcanzar la verdad, no es la verdad posible, la verdad es una, es la verdad, entonces eh, es muy difícil cuando uno es, por un lado este actor de, su, de, de, de la historia y a la vez tiene que ser el historiador el que tiene que escudriñar el que tiene que reconstruir los hechos el que tiene que luego analizarlos el que tiene que finalmente llegar a la verdad pero creo que esto puesto en blanco y negro es por un lado una provocación con otros, con otros paradigmas pero es, pero es una verdad y es la que tenemos que asumir. Y eso sobre todo, cuando nos planteamos, y en particular se plantea el manifiesto, y esto es lo que yo estoy de alguna manera intentando comentar o recuperar para el debate, es lo que se plantea. Por un lado, una nueva erudición en, en el punto 2 del manifiesto. ¿no? Es decir, empezar a incorporar nuevos temas, nuevas fuentes, ...en la investigación, en el hacer del historiador. Eso es importante para, el, para planteárselo en el, en, en el día de hoy. Como sabemos, eh, nosotros desde otras disciplinas... ...y desde otros haceres profesionales como el periodismo... ...se están incorporando en un mundo que, que obviamente está impactado... ...por la globalización, buena y mala a su vez, de nuevas temáticas de nuevas fuentes, de nuevas preocupaciones. Y el historiador tiene que empezar a abordar toda esta diversidad que hay hoy día de las historias de los distintos sectores eh, sociales, raciales, étnicos, de las historias de género, por señalar algo. Pero también el historiador tiene que tener la flexibilidad, la capacidad y si se quiere la falta de ortodoxia que en algún momento y que por décadas por no decir por más de un siglo dominó nuestra profesión en términos de saber que hay otras fuentes que van más allá del documento escrito y saber criticar también el documento escrito es decir el documento el papel el que encontramos en los archivos tradicionales es muy importante para nuestra profesión pero hay otras fuentes y hay que recuperarlas por supuesto que esto no es una novedad y que esto tiene décadas ya de hacer, pero sistematizar ¿sí? e incorporar en este documento, y ahora hablo del documento como el manifiesto, la necesidad de incorporar nuevas fuentes para luego hacer una crítica, lo, hago, lo hablo con lenguaje desde la profesión, poder hacer una crítica del conjunto de las fuentes es muy importante. Eh, decía hace un rato Carlos, y ahora está, y está, está planteado en el cuarto punto del manifiesto, el tema de la interdisciplina. Es decir, siempre hubo reticencia a trabajar en grupos multidisciplinarios, no obstante lo cual tuvimos una corriente importante eh, del pensamiento en la historia en la cual bueno, se planteó el trabajo eh, multidisciplinario. Aquí hay una propuesta de incorporarlo desde la propia disciplina, las distintas visiones. Cosa que es muy saludable. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la propio hacer del historiador nos permitirá incursionar de una manera más amplia con otras visiones. Sin embargo, y ahora planteo yo no una crítica, sino una necesidad, de incorporar con más fuerza lo que Carlos señalaba hace un po, hace un ratito cuando decía que Modésimo eh, comentaba que en la Universidad de la Ciudad de México, si no me equivoco, bueno, se va a incorporar ahora el, la materia o la, la, el curso de la historia contemporánea y esta va a incluir hasta los últimos no solo va a incluir, se va a reducir a los últimos 30 Ah, años. se va a reducir a los últimos 30 años. Es otra, es, provocación. es otra provocación. Digo, primero no está resuelto, diría yo, el tema de cómo llamarle. Si historia contemporánea, entonces dar una, hacer un alargamiento que me da la impresión que es la, es esta provocación de la de la universidad pero no está resuelto finalmente, si se le llamará historia del tiempo presente, como los franceses, historia reciente, que tampoco es, no estamos hablando de, de una actualización de eso, historia presente, historia reciente, historia inmediata, como se plantea en el, en el manifiesto. Pero, en todo caso, para llegar a realmente a poner en práctica de manera efectiva el trabajo de esta historia, llamémosle contemporánea, como los de la Universidad de la Ciudad de México, o una historia reciente, presente, que es, como decía recién Antonio, fundamental en este momento, y que no es una novedad, la hubo en su tiempo, lo que pasa es que se está retomando esto, también en algún momento de nuestra historia se hizo una historia del presente, eh, es fundamental que pasemos a otra etapa que es la etapa de cómo se produce la formación del historiador en el uso de nuevas técnicas. Por ejemplo, la historia oral. Es decir, cómo se crea una fuente que es la historia oral, sabiendo que, por supuesto, tiene riesgos, para decirlo rápidamente, de una cosa que quizá pueda ser obvia, que cada uno cuenta su relato de acuerdo a su propia historia identitaria entonces el historiador tiene que recoger eso y saber cómo logra con un conjunto de relatos formar una hacer una crítica y llegar a alcanzar junto a otras fuentes la verdad de los hechos que quiere reconstruir pongo este ejemplo pero esa parte de la, de, de la historia oral de la técnica en todo caso de la, de, de la historia oral el historiador necesita por un lado una un ayornamiento de su formación para este, para, para desafiar y hacer historia del presente. Pero no solo eso, yo creo que ahí retomo el compromiso social por un lado y el compromiso del historiador. Nuestros programas de, de, de estudio, nuestros programas de historia ...en las secundarias, en las prepas, en las universidades... ...más allá de este, de este comentario puntual de, de la historia contemporánea... ...como historia de los últimos treinta años. Yo no puedo saber en Europa, no tengo idea en Europa... ...cómo está tratado esto. Pero yo me atrevería a decir que en América Latina... ...no tenemos esa historia del presente. Y eso es un compromiso, en primer lugar, yo creo, de los propios historiadores... Estuve hace dos meses, no, estuve hace un mes en el cono sur. Se conmemoraba o se recordaba, mejor dicho, los 30 años del golpe de Estado en Uruguay y se iniciaba todo el recordatorio, que en estos días eh, se cumplirán exactamente los 30 años del golpe de Estado en Chile. Los jóvenes que iban a los distintos foros que se, harí, se hacían al pro, a propósito, jóvenes que iban y este, de alguna manera uno dice, bueno, si iban ya alguna idea tenían, estaban asombrados, alarmados con todo lo que escuchaban sobre las reflexiones de lo que había sucedido hacía 30 años. Esos jóvenes no tenían la menor idea, y eso es una, una de las tantas, uno de los tantos resultados de la falta de información, ya no diría, de la falta de formación, en, ese, ...en esa etapa de la historia de nuestras sociedades. Por lo tanto, todo esto puede ser importante, se puede llegar a, a realmente a tener un, un gran peso... Eh, ...en términos de, de la construcción de un nuevo paradigma, de que esto se concrete, como decía Antonio... ...se tiene que ver en resultados concretos, en trabajo, en producción, pero también, y es fundamental, se tiene que ver en la formación de las nuevas generaciones. Porque si no lo traducimos a la formación de las nuevas generaciones, esto no, no, no, no camina, no tendrá resultados. Y, cuando, y yo, este, bueno, podría seguir hablando de esto, pero quisiera pasar al segundo punto que me interesa en términos de este... De esta, ...de esta propuesta que in, se inicia hace 10 años... ...que ha sido una, un gran disparador, decía... ...y, y también muy provocador de, de historia-debate... Y, ...y diría que para mí hay que saludar esta, esta, esta propuesta... ...que hoy es, una, es un, un hecho concreto de historia-debate... de a, a debate, ...porque es tratar de construir o reconstruir... ...un espacio de la comunidad de historiadores pero a partir no solo de una propuesta concreta, sino de un debate y una polémica permanente, en la cual pueden intervenir no solo los profesionales de la historia, también intervienen otros colegas, pero sobre todo, y ahí lo uno con, no, no lo sustituye, pero lo uno con la necesidad de la formación y la discusión con las nuevas generaciones. La conformación de esta red, que también habla de una visión, si se quiere, muy actualizada de los historiadores. Los historiadores solemos ser gente del 19 en todas nuestras concepciones, o en muchas. Este, esta, esta búsqueda y este uso y aprovechamiento de nuevas técnicas y nuevos medios, el uso de la red ha sido un, algo yo creo que muy saludable, y más saludable si proviene del gremio de los historiadores. El uso de una comunicación virtual permanente para quienes ya tienen una entrada a la red o para quienes lo quieran hacer, creo que es también importante en este reto que tiene que ver con, sobre todo diría yo, ahora sí, con la información, la discusión para las nuevas generaciones que creo... Es lo más importante para nosotros. Bueno, eh, yo dejaría por acá porque creo que sería bueno eh, empezar el debate. Bien. Eh, sería una frustración que, que en un acto académico de historia de debate no hubiera debate, ¿no? No, entonces, no, me permites que antes de dar la palabra voy brevemente a, a contestar a mis compañeros de... De, ...de mesa, ¿no?... decir en primer lugar, puramente informativo... ...que, que el título, recordar, lo, lo puso mmm, Jorge Castañeda... ...firmante del, del manifiesto... ...y como ya me, como está pasando ya en muchos sitios... ...cuando se organiza la de historia de debate... ...pues eh, parte del manifiesto, ¿no?... ...eso es constante últimamente... ...y, y no hemos hablado poco de los congresos hemos hablado poco del conjunto de la red, solamente aproximadamente 10-15% de los miembros de la red son firmantes del, del manifiesto. Entonces yo remito de nuevo a la, a la página web y explico que nosotros somos un movimiento sin límites definidos, sin disciplina ninguna eh, y que funciona en base a tres círculos, el más reducido que somos dos personas fijas con gente que nos ayuda en Santiago de Compostela... ...que coordinamos y que orientamos lo que podemos junto con otros que están en otros países... ...un círculo inmediato que somos eh, los firmantes del, del manifiesto... ...y otros que están de acuerdo aunque, aunque no lo firme ...y un círculo más amplio que es el más importante probablemente... ...que somos los que coincidimos pues que la necesidad de estar en internet... ...de debatir, de preocuparnos por el oficio, por la... Por, por la escritura de la historia, en un ámbito de pluralidad, en un ámbito, un ámbito abierto. Hay que decir que, que ni son todos los que están ni están todos los que son. Hay colegas que han, se han adherido al manifiesto por, por efecto de moda, ¿no?, y sin, que en muchos casos ni los conocemos personalmente, ¿no? Y otros que no lo han firmado y ha explicado por qué, como Antonio García de León, pero que para nosotros es un elemento absolutamente imprescindible en historia de debate, ¿no? Y bueno, y, y más bien es un problema de forma, porque no hay un desacuerdo en la cuestión de los de los, de los, de los contenidos, ¿no? eh, Quería explicar más eh, el fenómeno del manifiesto que ha surgido dentro de, de, de historia debate y, y poner como ejemplo mmm, pues la jornada. Mmm, Historiográfica que hicimos en la Biblioteca Nacional, donde el 100% de los ponentes fueron firmantes del manifiesto, está abierto a otros, pero vamos, bueno, al final quedó así. Y donde al día siguiente, el día 2, martes, en historiográficas hicimos una reunión de los firmantes. Y yo eh, estaba pensando que hay tres tipos de, de personas que, que nos comprometemos para sacar estas mm, proposiciones historiográficas adelante y llevarlas a la investigación que realizamos todos los días y a la docencia. ¿no? Uno, ...son colegas que, que normalmente vienen del marxismo y, y que encuentran en, en, nuestro, en, en, nuestra, en nuestro programa... ...si queréis llamarlo así historiográfico, una posibilidad de legitimación académica... ...de compromiso del historiador. Aunque solo fuera por eso, la verdad merecería la pena. No sobra insistir, como lo he hecho yo aquí, que ese compromiso es plural, etcétera... ¿no? dentro y fuera de, de historia de historia debate. Otro, que es el grupo mayoritario de jóvenes... ...que están interesados en la innovación... ...en lo nuevo, etcétera... ...en parte por la juventud... ...y en fin, y en parte porque... ...porque, porque sí, porque es que son conscientes... ...de que se, ha, se han agotado... ...las renovaciones historiográficas del siglo pasado... ...y un tercer grupo... ...de colegas... ...que lo que les gusta de Historia de Debate... ...y del propio manifiesto es que está abierto... ...que no hay ningún dogma, ninguna cosa fija... ...que debatimos constantemente, etcétera... ...yo personalmente participo... Y todos participamos un poco de estos tres, de estas tres sensibilidades que hay dentro del Grupo Manifiesto. Desde el punto de vista ya de edades, realmente solo hay dos componentes. Colegas jóvenes, que tienen toda su carrera 30 años, o bueno, y aquí en la UNAM más ya, no sé, 40, ¿no? Casi, de, de, de años de, de vida académica, y después, algunos de nosotros, que aún perteneciendo biológicamente a la generación y políticamente a la generación del 68. Pues en realidad somos historiadores de vocación tardía. En mi caso, es el caso de, de Jorge Castañeda, era el caso de Rigoberto, de Rigoberto Rodríguez y de otros muchos. No muchos, porque realmente más bien estamos, estamos con jóvenes trabajando en este, en este tema. Eso puede ayudar a comprender algunas, algunas cuestiones. Puede que haya quien subestime... ...por el carácter virtual del trabajo nuestro diario y porque de momento es trabajado más en el, en el, en el nivel de la historiografía... ...que en el nivel de la investigación eh, empírica que subestime lo que estamos haciendo. Ayer decíamos eh, en, un, en un debate online eh, por, eh, en H México que quizá nos convenga que sea así... ...como eso está en Internet y hay una generación llamadura... ...que no está tanto en Internet como los jóvenes... quizás nos convenga tácticamente que nos subestimen. ¿Entendéis? Y ahí vamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que, de que nosotros er, no queremos hacer tabla rasa del pasado. Aquí se ha dicho, en eso yo coincido con Antonio... ...y lo hemos explicado bien. Coincidimos en lo fundamental, en las cuestiones de contenido... ...como ya sabéis... No queremos hacer tabla rasa ni de anales, ni del marxismo, ni del neopositivismo, ni siquiera del positivismo. Ahí precisamente rectificamos a Kuhn. Kuhn dijo que el conocimiento, en este caso histórico, de una disciplina no es acumulativo, sino que a un momento dado, pues trabajar con el mismo enfoque sobre los mismos temas produce rendimientos decrecientes y es necesario cambiar de paradigma, lo que él llamaba revolución científica. ¿no? Nosotros rectificamos. Porque es la experiencia, decía antes, como historiógrafos, como historiadores. Es decir, que el desarrollo de una disciplina es acumulación y ruptura al mismo tiempo. ¿Eh? Porque es obvio que el positivismo ha aportado... El positivismo bueno, que me gusta llamar a mí, ha aportado cosas indelebles, irreversibles, igual análisis, igual el marxismo y tal. Y al mismo tiempo, pues entre el, las partes negativas del positivismo quisieron ser superadas por el marxismo y análisis. y ahora nosotros tenemos que superar aquello que no ha funcionado o que era erróneo de estas escuelas del siglo pasado. O sea, acumulación o ruptura. Por lo tanto, eh, afortunadamente no todo es novedad, porque nosotros no queremos que todo sea nuevo. Queremos y, y, y trabajamos para crear consenso en el conjunto de la comunidad, de Internacional de Historiadores, aunque somos conscientes de que hay una parte de esa comunidad que no va a ser receptiva hasta que termine su vida académica de nuestros mensajes, que ya no, por eso nos apoyamos en las fuerzas más, más jóvenes, sea de edad o sea de, o sea de ideas, en este caso de ideas, de ideas historiográficas. Nuestra perspectiva, no lo dije porque no hablé tanto de historia de debate como de manifiesto, porque era un poco... Eh, un poco lo que se nos, nos pedía. Ya vamos a empezar a funcionar, lo discutimos ya pres, vis a vis en, en, en, en históricas el, el martes, vamos y, y vamos a lanzarlo a la web, tan pronto yo regrese allá, perdón, y a las listas. Vamos a crear cuatro grandes grupos de investigación en red, sobre la base de dos, sobre investigación historiográfica, dos de investigación empírica. ...para hacer lo que Antonio dijo con razón que falta... ...y, y es llevar al terreno de la investigación em, em, empírica nuestros presupuestos historiográficos... ...y que eso sirva a su vez para renovarlos, desmentirlos, verificarlos, desarrollarlo, ...incluir cosas nuevas, etcétera. ¿no? Con, todo, con, todo, con todo decir también que yo creo que ahora ya no funciona eso de antes... ...de un autor, una obra, inmediatamente reconocido y es imitado. Si no, ya veréis, pues se puede hacer el mejor libro del mundo y por ahí hay algunos magníficos que ya a veces ni tienen eco. No olvidemos que cuando eso funcionó es que los que hacían libros pertenecían a una corriente colectiva, acordaros de eso, y se acabaron, y hay que crear corrientes nuevas para que ahí surjan nuevas figuras. Y en ese sentido hay que generar un consenso desde abajo otra vez, para que surjan, que no seremos ya... No seré yo ya, ni seremos, ni será a lo mejor Rigoberto, ni será a lo mejor Jorge Castañeda, porque hablo de los firmantes, ya de que tenemos, que nacimos eh, eh, después de la Segunda Guerra eh, Mundial inmediatamente después, ¿verdad? No, ya no seremos nosotros. Nuestro papel es de mera transición. Y ahí es donde vamos, donde coincidimos, pienso que a pesar de las diferentes actitudes, tú dices, Toño, García de León y, y yo, que nuestra generación creo que debe apoyarse en los jóvenes, apoyar a los jóvenes y actuar. ...una parte de nuestra generación como transición a algo nuevo. Y eso lo digo sinceramente, una pequeña parte estamos dispuestos a hacerlo, hacerlo nada más. Yo recuerdo que dicho esto, he expuesto esto ya hace años en la Universidad Complutense de Madrid... ...una colega ya, en fin, de mi edad biológica... ...pero ya con una carrera académica bastante terminada, bastante, bastante buena, me decía privadamente... Que es cuando se dicen las cosas más interesantes... ...está muy bien lo que propones pero ya no es para nosotros... ...está muy bien lo que se propones pero ya no es para nosotros... ...porque ya no hay tiempo... ...yo en eso quería de nuevo poner el ejemplo de González Casanova... ...que, que, que tiene pues... ...cuánto menos que nosotros Toño... ...pues por lo menos... Eh, 20 años ¿no? ...menos, incluso más... Es que a, ...a ver si nos ponemos como de más jóvenes ¿no? Y, ...y sin embargo en esos 20 años... ...ha hecho una labor... ...pendiente de lo nuevo... ...anunció un libro allí en la entrevista que tuvimos, muy bonito... ...sobre lo nuevo en leyes y sistemas eh, sociales de la historia, ¿no? O sea, Dios mío, o sea, producir cosas nuevas hasta el último momento. Claro, para eso hay que tener entusiasmo. Y yo en eso, ¿qué queréis que os diga? Toño tiene toda la razón, hemos sido tan golpeados en el terreno de político... ...ha habido tanta frustración, que, que yo mantengo todavía un ánimo... ...también porque académicamente soy nuevo, es decir, yo acabé mi licenciatura de Historia... ...en el año 86 y leí mi tesis doctoral en el año en el año 88... ...porque antes pues hice ingeniería y después estuve en la época de la transición en España... ...en la actividad política, o sea, haciendo historia inmediata pero con minúscula... ...y todas estas cosas, entonces pues llegué tarde y ¿qué voy a decir? Yo me siento solidario con mi generación, me siento solidario con mi generación... ...y por lo tanto sé que ha habido dos reacciones, hay quien, bueno... ...que se sigue identificando como generación del 68 y y sobrellevamos nuestra identidad adaptándonos a los nuevos tiempos como podemos y al que, como sabéis, ha cambiado pues, al otro lado, completamente, etcétera, legítimamente, ¿eh? tienen todo derecho del mundo a hacerlo. Es muy difícil ser fieles a, en fin, a nuestra juventud, porque muchas cosas en las que pensábamos pues no han funcionado sencillamente y porque el mundo ha cambiado tanto en estos últimos 30 o 40 años. Concluyo diciendo que, que, en fin, que debemos seguir con ánimo y con ánimo de renovación académica, no voy a hablar ya en, otro, en otros términos, también creo que en otros términos, yo soy uno de los que veo más aspectos positivos que negativos en el movimiento altermundista, lo que se llama antiglobalización... Porque a mí me gustaba cuando nosotros estábamos en esas cosas, en esos movimientos sociales, en la universidad y fuera de la universidad, me gustaban mucho los profesores que nos apoyaban, ¿no? Muy poquitos, muy poquitos, ¿no? Y entonces, pues, y que también nos regañaban, claro, porque eso es bueno, por eso que es bueno, es bueno, y hoy no, no se puede comulgar con, con ruedas de molino, ¿no? Y hay que decir las cosas como son, pues, pues, decírselos a los zapatistas, a los de antiglobalización y todo, porque es una manera de ayudar. Y la verdad nos hará libre y, y tiene que acabar ese papanatismo, ese dogmatismo de lo que dijo fulano, lo que hizo un movimiento, por el hecho de que sea un movimiento importante y positivo, pues ya está. No, no, eso tiene que haber pues como historia de debate, un debate permanente. Por lo tanto, ojalá, pues eso, seamos capaces de convencer a muchos más miembros de nuestra generación para que ayuden a este recambio de paradigmas que también es un recambio generacional y que eso nos permita también pues eso eh, terminar nuestra vida académica y cuando sea nuestra vida biológica, pues con las botas puestas. Nada más por mi parte y ahora ya, si os parece, damos la palabra al público. Eh, nada más les solicito que sean breves en sus preguntas, dada la, lo largo que se ha hecho el evento. Si tienen alguna pregunta, con gusto yo creo que el conferencista y, y los comentaristas lo podrán responder. Sí. La pregunta micrófono. Y la inquietud de cómo habló, abrió el doctor Carlos de ese cambio de estafeta, ¿no? Somos contemporáneos y vamos, eh, en la mesa yo, el doctor Antonio García de León, que curiosamente es lingüista también, entonces mi inquietud en esa transferencia de estafeta, está, está en el sentido de que, vamos, si el... Pensamiento está estructurado como lenguaje, entonces hay un, un empobrecimiento, hay y propositivo, <risa> según mi forma de ver, ¿verdad? Que está haciendo que este pensamiento de a quienes les vamos a heredar esta estafeta, en vez de ser más rico ese lenguaje y por ende el pensamiento se está chatando, se está... Eh, haciendo muy pobre, es, es una apreciación, ¿no?, eh, en este cambio de esta estafeta. Y también, que vamos, si es bueno el Internet, también nos hace perder el sentido de emoción, que es lo que, da, lo que dan eventos como este, ¿no? Entonces, no sé si sea pregunta, o más bien quisiera dejarlo como para aterrizarse, quizás como, como inquietud en, en, en los estatutos, ¿no? No, bien, está, estamos, estamos de acuerdo, pero, pero hay que combinar la frialdad de Internet con la emoción de estos encuentros, ¿no? Y, y así vamos, y el lenguaje, pues no sé, uno no sabe si innovar demasiado en el lenguaje o... Pero también, como pasaba con los paradigmas anteriores, no se puede hacer tabla rasa. Nosotros tratamos de, por ejemplo, en el manifiesto empleamos palabras ya muy sabidas con otras... ...que son nuevas y tenemos verdaderos problemas... ...por ejemplo, el concepto de paradigma... ...que todo el mundo cree que es lo que viene en el diccionario... ¿no? ...un modelo que también es así... ...pero claro, lo empleamos como lo emplea Kuhn... ...como conjunto de valores y creencias... ...que comparte una comunidad especialista... ...o una tendencia historiográfica... ...y así vamos peleando, ¿no?... ...es decir, tratando de, de no hacer tabla rasa... ...e ir diciendo cosas nuevas... ...a mí a veces me proponen palabras nuevas... Y me cuesta trabajo porque digo, no me van a entender, por lo menos aunque no estén de acuerdo, que entiendan las palabras que, que empleamos, ¿no? Pero bueno, y así vamos, tratando de innovar con prudencia, ¿no? En fin, yo después de lo que dijo Toño trato de no ser demasiado entusiasta, ¿no? No vaya a ser que que, que, que, es, que parezca excesivo, entonces trato también de hacer gala de prudencia, en este caso, en el uso del lenguaje. ¿Alguna otra intervención? a ah, primera la siguiente. Ah, gracias. Um, ¿Cómo evitar que con tanta cercanía a la historia moderna, la historia contemporánea, o como le quieran llamar, este se, se evite la ideologización, o sea, los puntos de vista muy personales, cuándo va a ser, cuánto o cómo se va a apreciar objetividad? Um, quién lo va a decir. Este, Ya sé que están diciendo que todo es debatible, pero entonces, ¿cuándo va a llegar un momento? Supongamos que este que este historia debate continúe durante muchos años hacia el frente. Eh, ¿Cuándo, en qué momento va a dejar de ser debatible y, y va a ser conciso eso, por un lado. Otro comentario. En el caso de la historia nacional, si nada más… Bueno, yo estoy de acuerdo también que debemos de ver las las cosas modernas y, y, y opino como usted, doctora, de que el, nos han dejado cuchos en la cuestión de que no nos han dejado espacio para, para que los muchachos observen su su haya críticas sobre la historia actual ¿no? y, y esta esta situación de hacer la historia eh, únicamente de los últimos 30 años bueno, a, a dar un hincapié en esta en esta parte de, de nuestra historia a, a mí me deja unas dudas, por ejemplo, como esta um, ¿cómo retomar situaciones que están ocurriendo en nuestra vida actual moderna, pero que tienen que ver con nuestro pasado inmediato. Un ejemplo concreto: eh, estamos ahorita debatiéndonos con la cuestión de la, de la de los cambios en la constitución sobre cuestiones energéticas. Sin embargo, uno retoma la historia de, de la época de Lázaro Cárdenas y de por qué nuestra constitución mmm, ha establecido eh, los derechos de, de la nación sobre sobre el petróleo, no en concreto. Y sin embargo ahora como que todos los políticos, bueno la mayoría han obviado todo ese pasado inmediato, no. Eh, yo me pongo en el caso de esta corriente historiográfica en el que ese pasado inmediato mmm, va a pasar como digamos a segundo plano respecto al ...a los últimos 30 años, ¿no?, de la historia. Eso es muy, muy inquieto. Yo, yo respondo a la primera parte y, y Silvia, si, si acaso a la segunda, ¿te parece? Bien. No, yo decir que en historia de debate, mientras exista, el debate seguirá... ...porque es una característica de nuestra, de nuestra corriente. Y, ahora, en el conjunto de la comunidad de historiadores, eh, hay un, venimos de una crisis paradigmática... ...y Sikun tenía razón, y yo creo que sí, llegará un momento... Que, que, que habrá una situación de ciencia normal relativa, ¿no? Relativa porque, claro, el debate en nuestra disciplina pues, pues es una cosa que va a estar siempre. Pero a lo mejor pasa a un segundo plano porque podrá llegar podrá llegar a una situación como en los años 70 que, por lo menos para una parte importante de nuestra, de nuestra disciplina, pues parece que las cosas están como más claras, ¿no? Eso cuando suceda, ya veremos, ¿no? De momento a mí me preocupa porque el consenso que se, al que se está llegando de una manera inadvertida, sin que nadie lo organice, es la fragmentación. Y el todo vale, y por lo tanto vale la vieja historia. Y nosotros necesitamos ir con prisa y acelerar, porque es que si, si eso queda así, nuestra disciplina va a quedar muy debilitada. Pero bueno, ese proceso no terminó. Aunque, a pesar de todo, creo que aún en periodo de ciencia normal hay hechos históricos que por su objeto y por la acción de los sujetos históricos...